El aire. si prendemos el aire Así porque hace un calor Ya, ah, pero y que Y las, y las ah, encerramos Hello, hello ¿Qué? Buenas, buenas Voy a traer la La, la, la, la tablet para poner. Está en vivo, ah No rajo de nadie entonces Que estoy hablando Hola, hola, vamos a ver quién está por ahí en vivo Adivinen qué tenemos por aquí Ajá, hay tres, nueve, nueve conectados Estamos en vivo Feliz 2022 Cierra ahí. Hello, hello Vamos a mostrar una cosita que me ha llegado De Silvia Art <coughs> Buenas tardes ah, Hola, hola Déjenme saludar un ratito ¿Se escucha bien? Porque la última vez, no sé por qué, no se escuchaba bien Pucha, que ahora sí está haciendo un calor horrible ¿eh? Sí, se escucha bien Ahí está ah, Hace un calor, pero del demonio Terrorífico El pero temblorcito el, el ha hecho que que todo esto. ¿Sí? El temblorcito ha hecho algo horrible Sí, mejor porque no... Les contamos que los niños están metidos en la piscinita. Hola Fabi, hola Mili, hola Ceci. Aquí estoy con la Cari. Ya voy a este.. Voy a cerrar acá, ¿ya? Voy a cerrar, chicos, ¿ya? Voy a cerrar para poner aire, Para poner aire, pero no estamos cocinando. Ya, pero ya no les voy a poder pasar nada. Y mejor con la aire. Les vamos a mostrar una cosita que nos ha llegado. Una cosita muy bonita. Sí, los chicos están en la piscina mientras nosotras vamos a hacer algo que tenemos en mente. Algo con un regalito que ha llegado de Silviar. Un regalito que ha llegado de Silviar y queremos mostrarles porque queremos avanzar. Y hasta ya con mandil y todo para no ensuciarnos estamos. Vamos a ir poniendo el aire. Este de acá. Vamos a ver si solamente es uno suficiente. A ver, ¿quieren ver? Ah, gracias por compartir. Acá estamos las dos caris. ¿Qué estoy cocinando? Caripí y cariwi. ¿Por qué voy a estar cocinando? ¿Quién está, está cocinando? Están preguntando qué musiquita hay que poner. No sé lo que o no estamos cocinando, estamos cocinándonos. Cocinándonos estamos. Que es diferente. Estamos cocinándonos. Hoy la canción. El... el chico tiene que venir a ponernos el aire. ¿Por qué? El muchacho. El muchachón. <risa> el muchacho. Entonces no nos vamos a pudrir de calor que no creo que el muchacho venga. <risa> el muchacho tiene que poner el aire acondicionado. Ya. Yeah. A ver, muchacho le importa un pepino Que nos estamos cocinando verdaderamente ¿Quién se ha asustado con el temblor de hoy día? A ver, cuenten ¿Quién se asustó? Yo me asusté Ay, sí Están bañándose en la piscina los chiquillos Bueno, este regalito Me llegó de mi querida amiga Silviar El primer regalito que nos ha llegado del año Así que voy a enseñarles lo que tiene dentro ¿Ya? Ahí está, Silviar, ojalá A ver, etiqueta, la trate de etiquetar a Silvi para que vea Vamos a trabajar eh, Lo que nos ha mandado Entre las Caris, ¿qué les parece? Ay, sí, horrible Nosotros también nos hemos sentido La Cari que ha estado solita Ya Ay, sí, primer templo que me toca sola en la vida Con la camino Me tocó solita a la Cari, así que ya se imaginarán Bien, aquí está lo que ha mandado Silvita Hola Hola este pedido está feliz de verte. ¿Eh? Siempre es un detalle. Me encanta. Sí. Mira. Mira. Muestra gratis. Esperamos que tu pedido ilumine tu día. Así como tú iluminas el nuestro. Gracias por tu apoyo. Mira cómo enamora la, la Silvita, ¿no? te voy a bajar ahí. Mira, miren qué bonita su tarjetita. Hermosa, ¿no? Hola, Holguita. ¿Esta es la Holguita? Sí, la Holguita ya está libre. Ay, qué lindo. Está de horario de vacaciones. Vamos a ver qué cosa nos ha mandado Silvi. Oh, por Dios. ¿Qué dice? Eso, mira. Ah, ver. para usar. Se pueden usar este tipo de pegamento. A ver, vamos a ver. Lo sacamos todo porque no nos moleste la caja, creo. Sácalo, a ver. Vamos a ver, ¿ya? ¿De qué se trata esto? un rompecabezas, creo que. Pareciera que fuera un rompecabezas. Por eso que cuando llegó, le digo a la Cari Cari, me tienes que ayudar porque esto parece un rompecabezas. Me encanta. Así lo vi así como se dice, así le di una ojeada y ahí me di cuenta que necesitaba ayuda. Y la Cari me dice, sola no puedo." Ir. "No, sola no puedo." Claro que Silvi me Silvi cuando me dijo que te voy a mandar un regalito, me dijo que esto sería bonito como para armar en familia, ¿no? Pero yo me imagino a Salvador pintando la pedazos de la pared de la torre y pintándolas así. No, pues no, no. Creo que mejor algo así más artístico, más, lindo más, más bonito, lindo, más bonito. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Exacto, es como un Lego, miren. Es como un Lego. Lo que me gusta, y es algo que ha sacado Silvi, ya sus novedades del 2022, es que tiene una... Eh, instrucciones de armado, ¿no? Un librito de instrucciones de armado, ¿ya? Se llama la torre del tiempo. ¿Ya? Y esto es un modelo a escala. Del 1 al 100, ¿qué querrá decir? ¿Que hay 100 piezas? Ah, No, ahí dice? dice 263 piezas. Ah, 263 piezas, pero acá dice modelo a escala 1 al 100. ¿Qué significará? Deben saber las arquitectas, ¿no? Modelo a escala del 1 al 100, que mide 1 de 100. O sea, el real mide 100 y este mide 1. Ah, o oh, puede ser. Okay. Aquí está el modelito, ¿no? Miren qué bonito. Ella escribe que este es el resultado de todo el trabajo de Silviar. Eh, bien importante que no se use para, para venta, ¿no? Que está prohibido el diseño. Eh, el, está prohibida su, su venta, su reproducción. Está aquí escrito todo. Lo que se tiene que usar, el tipo de pegamento, mira. A Pash, B6000, el Taki, el Tecnocola, la silicona, las herramientas que se necesita. Mira, súper super lindo, ¿no? Sí. ¿Eh? Su ganchito, su cúter, alicate, todo lo que se necesita. Todo lo que se necesita. Uh -huh. La idea es, que es hacer, hacer esto. Mira. ¿Viste? Está bien tranca. Sí. <risa> es una torre del tiempo. Por eso dice aquí, la torre del tiempo. Pero con Kari habíamos pensado que sea... Que tenga las flores mías, ¿no? Y pintado así bonito, ¿no? Como yo a la pintada no le doy mucho, la Cari está en mi auxilio acá. ¿Ya? Dice que lo va a comprar para que lo arme su papá y que ah, ella ya. lo decora. Claro. ¿Quién lo va a comprar? ¡Cómprenlo! La García. Claro que sí. Parece un leguito, ¿no? Sí. Bueno, y aquí está la lista de las piezas, mira. Es una bien gruesita, mira. Claro, ¿ves? Es como un... Y chiquito pues uh -huh. Todo es como que te está indicando en Cada cosa, ¿no? Ah, y me parece sí. que cada pieza Mira, mira las piezas Están enganchadas, hay que desarmarlas uh -huh. ¿No? Ahí está el listado de piezas de todas las piezas Y como les decíamos Es como un calendario porque vienen las fichas A ver, en señales De enero a diciembre ¿no? Ahí están las, las fichas de enero, diciembre. Y en estas plaquitas se supone los que hay que poner... Y acá los números. Ajá. Mm. Sí, eso, eso es lo que yo entiendo. Acá sí. los meses. Está y bonito, aquí los ¿no? números Sí, está bonito. Miren. En lo que viene a hacer el catálogo está todo. La lista de texturas. ¿Qué trae pasto? Sí, mira. Dime si no es una maravilla. ¡Uy, ¡Ah! oh, trae para pegar pasto! Sí, trae para pegar pasto trae luz mira no sé si tú te acuerdas que yo de la China me compré unas este un escritorio para armar sí, sí, sí. algo así me parece que es uh -huh. no ya tiene luz mira mira estos adornitos sácalos para que los vean así en detalle ¿no? ay dios mío sí tiene mobiliario tiene un stencil Mira, sí, enseña, enseña. Es un escrito, es una biblioteca. Es una biblioteca. Por eso una te digo, digo que pareciera como eso que traje, ¿te acuerdas? La cama. Ahí está. No, esta es una mesa. Es la cama? cama, ¿verdad? Una cama, un almohadita La otra la voy a poner de mesa. Yo la voy a poner de mesa, <risa> ¿verdad? Ahí está la cama. ¿Y este que es? También otra biblioteca, pero con un con silla. Mira. Lindo, ¿no? Lindo. Me encanta. Un sillón. ¿Ahí está. Mira. Es eso un mobiliario. Es? No, no, no, un... no, no, no, no, una, un base, una base un vasín. <risa> no Vaselga es pipí. la mesa, es la mesa del centro, mira. <risa> es la mesa del centro. Ahí está. Es la mesa. Por eso te digo que eso no es cama. No, ah, no, no, no, sí, sí, Ay, sí no, es la cama. No. Ya, sí, sí, sí, acá está. Oye, está lindo. Mi pregunta es, también habría que pintarlo, ¿no? Mira, ahora saca los personajes. Mira, Cari. Hasta personajes hay, ¿eh? Dice que es una maqueta a escala. Y uno Ajá. de 100 es la proporción. Ah, ok. O sea, este mide uno y el original mide 100. Oh. Ya, saca los, los muñequitos. Y que debe ser como el... Creo que es la torre de Rapunzel. Pareciera que es la torre de Rapunzel. ¡Ay, qué lindo! Miren una tortuga con su bebé. Mira con su bebito, ¿no? Y un conejo. Un conejito. No, es una ardilla, es? hermana. No sé, es como de. Parece que es su. El material su máquina... que ella usa. Claro, sí. creo que es de su máquina 3D. De su máquina 3D. Tiene mm. personajes también. Estos son los personajes, ven y además tiene plantitas. Ahí está, está que la son plantita. esas las plantitas, a ver, Estas son las plantitas. Miren qué maravilla, nos ha encantado. Súper lindo. Y este, y vamos a, qué tal si probamos y vamos armando con ustedes. Eso hemos pensado, ¿ya? Un, aquí un par de horas nos ponemos a pintar y vamos chismeando. Como en un posca. Como un dale con el pop. <risas> ya miren aquí cómo se va armando, pero aquí definitivamente primero es la pintura, ¿ven? Yeah. yo creo que vamos a tener que, que conectarnos varias veces como sí, para, yo creo, porque no creo que se haga ir avanzando, bien, ¿no? O sea, yo creo que primero tenemos que ir pintando, ¿cierto? Ahí está las instrucciones. Pinta los muros de la torre ah, con un ves. color usando el stencil de ladrillos. Pero nosotros le vamos a dar todo base blanca, ¿no? Sí, todo base blanca y después le vamos a poner ladrillo. Entonces ya, a ver ya. Uh -huh. vamos a guardar. No, pero no les hemos enseñado después, espera. Y acá están las letras y lo, lo, la, las palabras en, de cada mes y números. El calendario. El calendario. Aquí están los arabescos que parece que es para poner a las esquinas miren son los arabescos, aquí están las, la torre, las paredes completitas, el pedestal, ya acá siguen habiendo más pedacitos, uy, estos son las piezas, ahí siguen habiendo más pedacitos, y el pedestal, ya, entonces aquí vamos a estar como que chismeamos, como que conversamos, y vamos avanzando, ¿qué les parece? ¿quién nos acompaña? A ver, ¿cuántos tenemos acá? 24, es un rompecabezas de, de tres dimensiones de Fabi. Fabiola, San oye Fabi Fabiola Fabi de las los test, ¿no? La que sí eh, oh, este Regaló Fabi los test anónimamente Ay, ella, ella Ella misma Oye Fabi, buenazo los TES Sí, simpático el regalo Así que lo vamos a hacer juntas con la cara eh, sí, es como, como que todo en miniatura Efectivamente Sí, como, cómo, Cuenten, ¿cómo las agarró el, el temblor? ¿Con pijama decente o ligeritas. Oye, pero bueno, ahorita todos estamos con ligerita porque se supone que es... Sí, yo andaba con pijama decente, pero no me moví porque estaba sola. Álvaro está de viaje y entonces estaba con Camila sola, durmiendo con Melén y con Camila en la misma cama. Los, los tres en la misma las cama. tres las en la misma, tres en la misma en la cama. cama. Y Estoy empezó el temblor... Y como yo estoy acostumbrada a arrancar y ponerme abajo de un pilar Y no preocuparme de nadie más que de mi perra De ti misma, no preocuparte más que de ti misma Este, no supe qué hacer Me quedé así, ay, qué pasa Y Camila no despertó Entonces no me podía mover, no sabía si despertarla, si arrancar La perra salió como loca arrancando Y sabes que yo creo que mientras más arriba vives es más... Más fuerte. Más fuerte. El movimiento. el movimiento. Miren, hemos pensado más o menos usar estos colores, ¿no? Sí. Como un poco chavichic la torre, ¿ya? Con nuestras flores. Va a quedar lindo. Lindo, lindo sí. va a quedar. Sí. Ya, ¿qué hacemos primero? Mientras que van, van contándonos cómo les fue en el tiblor. Voy a sacar todo lo que no vamos a usar ahorita. Sí, así que ya pues ya se pasó. Ya me puse a llorar sola. <risa> ya Álvaro me contestó el teléfono. ¿Qué pasa? Estaba temblando. ¿Ya pasó? Sí. Ya, chao. ¿Y, a, y a, a dormir? ¿Y se fue a dormir? Y se fue a dormir. No me, me ignoró. Pucha madre, sí. No, para mí también fue horrible. Oye, pintamos todo blanco, ¿no? Sí, todo blanco. De acuerdo primero. que todo blanco. Ya, todo blanco. Ahorita todas se ponen a buscar a, a Silviar. Y le dicen, Silvi, queremos tu, tu torre. Porque con las caris vamos a armar la torre. Ya. Como que estamos relajadas pues, ¿no? Ya. esta supuestamente. Oye, y después cómo se. Ah, acá después acá se te enganchan. te dice las instrucciones, seguro. Que. Después se enganchan con algo. ¿Sabes con qué se va a enganchar? Con estos de aquí. Sí. ¿Cómo? Con estos se va a enganchar. Sí. ¡Qué linda la silvita! ¡Qué linda <risa> la silvita! Nos manda chambita, pero estamos, como estamos así relajadas. Anda webby. Es bueno. ¿Y bien. esto qué es? Mira. Mira las ventanas. Yo Muérete, mira las ventanas Muero Oye, no se te mira. vaya a desarmar esto Porque acá tiene los números Después no vamos a ver qué hacer Mira las ventanas Esto hace Silvi con su maquinita, miren Díganme si no es eso una Eso ingeniería, dice Maca Creo que necesitamos un arquitecto Que nos venga a ayudar Oye, la... Sí, ¿no? La Orrego no estudia arquitectura La Orrego de repente nos puede... Ya, aquí mismo puedes pintar, ¿ah? ¿eh? En la misma... el mismo vidrio Ya no o letras sí. un traigo no, papel está bien ahí ya vamos a pintar ya tú ¿Por qué vamos pintando? a pintar a ver hemos sacado varias cosas para pintar vamos a ver yo digo que usemos el yeso a ver mm -hmm. Súper recomendado no <risa> vamos a ver qué vamos a hacer este es el, el gesso yeso de, de Sisi mira este Esponja. es el último que me compré el yeso de Sisi vamos a, vamos a estrenarlo vamos a estrenarlo, vamos a estrenarlo. Le he puesto hasta mandil porque ella ha venido toda linda y le he dicho que no, que, que si vamos a pintar. Ya. Eh, uy, las misericordiosas. Toma, de todas maneras te traigo papel, ya. Hello, hello, ¿cómo están? Ahí está la placa. Dice fijo que de aquí a tres horas sigue. ¿Qué? Ah, sí, de aquí sí. vamos a seguir, por lo menos a tres horas. Hasta más, ¿ah? ¿eh? Pero aquí nos acompañan, van vienen, pues, ¿no? Van bien, van vienen y en se el toman camino un se detiene una cervecita, una chelita para el calor, para el calor. No para ustedes, para el calor. Sabes que tengo miedo a sacarlo todo y después no saber no sabe a dónde va. Por eso van. te digo que, hay que tener cuidado con eso. Ya, vamos a tener cuidado. Voy a sacar esto que también es, es me parece que este es el pedestal, ya. Oye, Kari, este, ¿cué, y cué? les contamos de lo que me pasó en la vacuna. ¿Ya se vacunaron? Su tercera dosis, por favor. Ya todas tienen que estar bien vacunadas. La tercera dosis me cayó fatal a mí. Pero mal, mal, súper mal. Voy a pintar este también, ¿ya? Su segunda vacuna que le cae mal. Mal, sí, mal, Porque la primera me cayó bien. Y la primera, como le cayó bien, rajaba de todas las sí. que nos había caído mal. Sí. Así. es verdad. Diosito le castigó y me castigó porque sí, ajá, sí. Ya vamos a pintar todas las bases. Cari está pintando las, las paredes. Vamos pintando todo. Se pintará por los dos lados. No, de todas maneras tiene que pintar por los dos lados. De todas maneras. Eh, buenas tardes Marisa Chicas, por si acaso ya se abrió el, eh, Las inscripciones para el festival de flores de verano ¿ya? Yo ¿El recién ¿Flores de no... verano? Son flores de verano Chicas, sí, flores de verano ¿Y cuáles son las flores de verano? Bueno, lo que pasa es que le pongo flores de verano Porque van a ser bien El color es de verano Exacto, pero yo le pongo flores de verano O van a ser con arena <risa> Van a ser con conchitas <risa> Van a ser con conchitas Helado, mejor mándanos, Maca. Ah, sí. Mándanos, mándanos, mándanos. Mándanos. Mándanos, por favor. Ayer me vi con la Maca, pues. Ahí las vi. Ayer en una me foto vi. por ahí las vi a las tres. Me vi con la Maquita y Doña... Oye, ¿qué tal está este? Ah, está bueno, ¿no? Sí. Les hice. Mira, se seca rápido. Vamos a darle a todo una basecita me vi con Maca y con Lulita estábamos hablando de, de la nueva temporada pues la Maca ya nos quiere hacer trabajar, ya nos quiere hacer chambear ya nos quiere hacer chambear ella es flotadora, acostumbrada sí, no pues, acostumbrada a, a explotar, mandar nomás, a, mandar. a explotar a su gente Sí, se sí, imagina pero ni caso le hemos hecho, le hemos dicho que no en marzo regresamos ahorita estamos en plan de relajo ya Oye, pero no hables y, y, y no mandes. ¿ah? Manda, ¿ah? manda de frente. No digas sí, voy a mandar y no mandas. Poncetias, dice. Son poncetias de verano. Poncetias, no. <ríe> chistosita, está la caballera, ¿no? La caballera está chistosita. Puede ser poncetias de color de verano. Chistosita. Poncetias amarillas. A ver cómo están quedando. Miren, ahí está. Esto es para darle una base, ¿no? Porque la idea es que tenga un color en específico, pero le damos una basecita, ¿no? Que en realidad por atrás no deberíamos pintarle, creo, Cari. Si sí, ¿Eh? esto va a ser como para, para, para atrás. Claro, por eso te preguntaba. Sí. De no. titulandia. Sí. Ya. Ah, no sé. Sí. Ah, no, sí. ah, sí, ¿no? Sí, ya bueno, ¿qué más se cuentan, pues? Hola, oh, Moniquita Flores Apareció la dueña de la... Ya pediste tu caja, Moniquita Llamaste a Lula Ahí está Lula, Moni Está esperando tu llamada Está esperando tu llamada para que vayas Ya le he dicho a la Lula que no se olvide de hacer un videito Porque no llegamos a hacer videíto ¿Y ustedes saben cuándo se acordó acá la Fiorella De que tenía que hacer el videíto? Terminando el temblor Terminando el temblor, parece que el temblor le removió el cerebro y escribió en el WhatsApp, Lula, por favor, no te olvides de hacer el videíto de la... De y de la... Cari estaba llorando. <ríe> eran las 5 de la mañana y ella acordándose del, del, del videíto. Videito. Era eran las 5, eran las 5 de la mañana. Ay, sí, qué horrible, ¿eh? No, si sí fue feo, ¿no? Y no fue, yo creo que no fue cinco. Oye, seca rapidito Oye, este... sí, mira, O sea que le vamos a poder dar la vuelta. Este de sí Sí. Ya está seco. Ya está, ya está seco. Está súper recomendado. ah ¿eh? Aquí le estamos dando una basecita con la esponja, mucho más rápido se pinta, ¿no? Vamos a pintar por los dos lados. Tiene sí. que ser un trabajo profesional, pues, ¿no? Un trabajo súper pro. ¿Qué dices, Lula? ¿Yo qué? ¿Cómo está Candy? ¡Candy está bien! están preguntando porque mi perrita, mejor dicho, la perrita de mi hija, se quedó en mis manos. Yo no soy así de chochera como todas aquí, que duermen con el perro en la cama ni nada. Ay, pero ayer sí, bien que estabas con tu perro en la cama. Pero Sí. <risa> la primera que levantan es a la Candy Y ahora la Caribú va a quedarse con la Candy Vamos a ver cómo no. se porta Cómo se porta ella y cómo se porta ¿Le su ¿Le has Belén. dicho su madre? No, ni me importa decirle a su madre ¿No la has pedido su opinión? De que no, no le hemos de pedido ¿De que opinión. la vas a dejar en mi casa? No, no, no ¿Quieren, ¿Quieren chambear una vez al mes? Sí, Lula quiere chambear una vez al mes nomás me gusta la pulsera de cariwi Tu pulsera cariwi A ver muestra tu pulsera A ver ¿qué tiene tu pulsera Tiene un unicornio yeah. Una patita de Belén Una niñita que es Camila yeah. Y Este mi K de Karina ¿Y tu K de Karina? No la no puedes abrir porque está Está con su mano ocupada sí, Se abre y se pueden cambiar Los dijecitos, los dijecitos ¿pueden? Es como un shaker Es un shake Le voy yeah. a meter este que Que lentejuelas. lentejuelas. Brillito. Sí. Escarcha sí. le voy a meter. Oye, de verdad que qué éxito esto, eh? Seca al toque, mira. Al toque seca. Ya. ¿Qué color creen que vamos a hacer esta torrecita? A ver. ¿De qué colores? Un un poco shabby. esto todavía está mojado. Poquito chavi, lo vamos a hacer. Les decía que ya están abiertas las inscripciones del Festival de Flores con Vilmita. Con Vilmita, ya me escriben a mí también. Ya saben, pero a Vilmita le mandan el voucher. Son solamente 35 kits. Ya tengo 15. Así ahorita que saqué, ya hay 15. Así que después no vayan a decir que hemos comprado. No, no, Lula, que hablas. ¿Qué cosa dice la Lula? ¿Cómo es eso que han comprado y no me han avisado? No hemos comprado Esto, ¿no? esto nos ha regalado Silvia. No hemos comprado nada. este Lula, esto nos ha llegado, me ha llegado de regalo y la Cari me está ayudando a pintarlo. Ella cree que hemos comprado este y que no le hemos avisado. Ah. Y como ella siempre quiere tenerlo todo. no Quiere tenerlo todo y el doble, ¿no? Silvita se lo ha mandado acá. Entonces ella dice, ya, ya, tal cosa, ya, yo también. Y en ese momento lo compra, en ese momento. Lo bueno es que si tú lo quieres, también te lo compra a ti. ¿No? Sí. <ríe> eso es lo bueno. Es como Kiko, ¿no? Que quiere su pelota cuadrada. Bien. Ajá, perfecto. Y, como, y, y queda como texturado, por eso me gusta ¿no? lo estás dejando con la textura, no? Sí. sí, también, mira qué bonito queda bueno, y después le vamos a poner los ladrillitos ¿no es cierto? ¿qué dice? que le han limitado y los filos que también se ven vea, olguita que sabe le pintamos los filos ¿Se también ve? ¿se verá? no um, creo yo creo que sí se vea mira, olguita que le gusta también la pintada yo creo que no se ven los filos yo creo que quedan escondidos pero vamos, vamos a pintar bueno igual. Digo, yo les dije vamos a pintar Sí, porque ella siempre dice lo mismo yo les dije como, ya. como estamos aprovechando que los niños están bañándose, relajados, y nosotros también nos vamos a relajar haciendo el, el calendario, este va a quedar de recuerdo aquí en mi mesa para ir cambiando la fecha. Ojalá me acuerde porque mira mi Es un calendario, Jessica. Es un calendario, el calendario de Silvita, de Silviar. Es una torre, es se una llama torre, la torre del tiempo. Una torre en 3D. Ajá. Pero lo que primero queremos hacer es ponerle una base blanca a todo. ¿Qué deberíamos decirle a la holguita que venga a pintar, no? Olguita, sí, vente ya que está desocupada. ¿Está libre? Sí. Vente a pintar, Olguita. Olguita, vente a pintar. Que porque... queremos ponerle hadas. Queremos ponerle hadas, pero esas hadas pintadas así. Especiales. Las hadas de... Y detrás chifita. <risa> o helado, mejor. Helado, helado, mejor. Helado. Ya no hay, no, no estamos el tiempo para chifa. Hola, mexicanos. hola. Es de Sil Silviar. Sí, chicas, es de Silviar. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Ah, ¡Bienvenidas! Esa, esa la compraste donde Marilú Esta sí, donde Marilú Dice de que por qué compraste esa no ¿Qué? La, ¿Qué? La Lula pues Esa, por esa está reclamando Pero sí si hemos ido con, con, sí, con pues, la Lula esa, Ese día Y ella no sé qué tanto compró Tú compraste y no compraste eso, pues Lula Claro. ¿Qué pasa? Sí está, pasa. Reclamando. está reclamando porque tiene boca la Lula Dice que la torre no la pasta. <risa> Ella porque quiere reclamar nomás. Sí, amaneció pelincha, creo. Sí, amaneció pelincha. Mm. Ya, para que todo tenga una base blanca y pueda agarrar bonito el color pues que queramos ponerle, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si ustedes de frente le pintan sin eh, sin que le pongan una base? A ver. Doctora Cariwi ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no le pones una basecita? Si no le pones base y le quieres poner otra pintura Le vas a tener que poner más veces Más capas Claro, claro. Si no se va, va La pintura va a chupar Esto va a chupar la pintura Entonces vas a tener que ponerle otra capa más Claro Entonces, entonces siempre tienen que trabajar sobre una base Exacto Para eso es el, el gesso. ¿El gesso o base? O base col, ¿no? Base col Y vamos a usar este, mire eh, No, este es el moldicol. Y vamos a usar este, este base col También lo pueden usar, que es de adelcor Pero ya no tengo <risa> Claro, ven, ya conocemos Pensé. la lula Como no durmió bien, ya saben cómo se pone ¿Qué, la lula? La lula, pues Cari, ¿te pintaste las uñas también? <risa> sí, me pinté las uñas con el gesso <risa> Isabelita Isabelita, por favor, aquí todas las que van a hacer curso pueden comenzar a dar sus cherries ¿ya? Todas las que van a hacer curso, Isabelita va a hacer un curso ¿De qué? De pintura de este de cómo pintar estas muñecas hermosas de sus libros de coloreo ¿Cómo se llama el, el libro que está trayendo ella? No me acuerdo tiene un nombre raro. Ay, tiene un nombre raro, pero ya va a abrir su curso. Por favor, Isabelita, di cómo es tu curso. Ahora que tenemos que volver a encerrarnos un poquito, hay que comenzar a meternos a todos los talleres. Yo desde ya me voy a meter al taller de colores. Yo compré mi compré mi, mi libro. ¿Ya has pintado? No, pues estoy esperando el, el taller. De verdad que lo debe del coloreo es estar practicando ¿no? mira me compré todo me emocioné me compré y ya no he seguido pintando ya los costaditos estamos pintando mira cómo me echo bueno ahorita las agarramos a todas no toditito lo pintamos le damos la base por adentro también le estamos dando base ahorita por adentro también Ahí está. Se escuchan a los niños hablando o peleando ya. Que no creo porque nunca pelean, ¿no? Entonces Lula dice que el lunes sale el horario de Ave Cameo. Ah, Bye, Sarita Bye Sarita Salazar. Por ahí de anda la Sarita, porque siempre está la Sarita atenta al tanto. bueno, les cuéntenos si hicieron algo de lo que les dijimos para año nuevo, a ver hicieron la guerra de lentejas alguna de las cábalas de las cábalas que les recomendamos las caris a ver, cuéntenos nosotros hicimos casi todas, ¿no cari? todas hicimos en realidad todas las cábalas hicimos ahí está ya está, estamos avanzando uh -huh. Esto va a tener Va a demorar su tiempo ¿eh? Así que vamos a tener paciencia a todos Ya, ¿les doy por adelante y por atrás? Así ya no los costados? Como ha dicho no, la... Costado, como dijo la... Y por acá adentro también, creo Por adentro de las ventanas Dice que siguen saliendo lentejas de su cuerpo Oye, sí yo en la lavadora tengo las lentejas. ¿No ves que traje todo para lavar? Ah, sí, ya lo pintaste todo. Los ya, ya ¿qué más se va a pintar? Uy, este le falta. ¿Qué más? Esto me falta. Eh, eh, la Cari se tomó el, el billete quemado. ¿Qué sentiste, Cari, con el billete quemado? No, no. que me, me había tragado Un poquito algo de quemado, amargo no algo, que algo quemado que te habías comido algo quemado pero me ah, lo tomé sí. de una se lo tomó de una mientras que estábamos en la guerra de, de lentejas ella estaba que se tomaba el en... billete que se lo tomaba mientras me tiraban al lentejazo toda la espalda yo me di la vuelta y me tragué mi billete <risa> sí es verdad así ha sido esa es la verdad ya ahí está, ¿qué más podemos ir avanzando? voy a más papel por si acaso a ver, a ver las leo las leo, las leo mm, anotada, ¿ves? curso de coloreo, acá voy a leer ¿ya? curso de coloreo y pintado, oh, no me sale a mí también apúntame, a ¿eh? curso de coloreo de coloreo con coloring wild Pintado de... y no me sale Dice a ¿eh? Dice que ella barrió las lentejas Y las preparó con tocino No se desperdicia nada ¿Quién? Isabel Isabel, es paz. ¿Sí? Ya qué más falta? El arabesco también lo vamos a... Yo creo que todo, ¿no? O, o de frente pintamos eso de dorado De dorado El dorado ya es más metálico, ¿no? Ese sí podría ser De frente dorado no sé, ¿tú qué dices? Porque toda la base sí es blanca, mira. Pero ya estos arabescos, yo creo que sí podría ser ya de frente el dorado, ¿no? sí, ya probemos. Ya probamos, pues, ¿no? Sí. Entonces los voy a, las voy a poner a un costado, ¿ya? Tengo que hacer que venga el, el señor. Oye, ¿verdad? Yo decía, entre mí yo decía, el aire no es frío. No, no, no. ¿Verdad no no. que no lo encendiste? ¿por? No, no lo encendí porque no sé. Cómo. Ya, vamos a ver, este por acá. Llama a Peter. Voy a llamar a Peter ahorita. No, te está cambiando, Peter. Y no se ha prendido todo. De repente hay que hacerle mantenimiento, ¿no? Ya. A ver, búscate un doradito ahí. Ya, me los voy a llevar para acá. Yo en dorado también tengo estos de acá. Se puede, este, con plumón se puede pintar, ¿no? Sí, pero plumón dorado no es. Brillosito. Déjame ver, déjame ver Ay, sí, se ve lindo Ahí está, y, y mucho mejor, creo, ¿no? Que la pintura A esto sí le puedo poner esta pintura, ¿no? Este doradito A ver, vamos a ver A ver ¿Qué habla la maca? Dice, a mí no me llevaste, ¿ah? ¿eh? Cosa? Okay. ¿A, dónde? ¿A la guerra de las lentejas, creo. Ya no soy tu amiga. Debe ser porque soy una señora. Uy, no, no, busques la boca, güey. Uy, maca. nos está buscando la boca y después está que.. Dice, tengo fotos de cómo quedaron las caries luego de Año Nuevo. Ya ven Ya ven Lula le dice Doña Maca. Doña Maca. Ay, queda muy bien. Estos que son, también los pinto dorado, ¿no? Todo sí. esto. Oye, este qué bonito este, este posca. Ajá. Miren qué rápido, yo creo que vamos a terminar. De hacer, aunque sea armarlo, ¿no? Uy, lo Uy mío, los los gritos, manera. Dios mío. Esos gritos. Bendiciones, no griten. Bendición. Las bendiciones están alocadas. Vamos a pintar todo esto ella lo ha separado todo bien bonito mejor lo separo yo también a ver, ¿qué dice? los poscas, ¿qué? ahora también quiere comprarse posca sí, como el posca que quiere uy, pinta bien, ¿ah? ¿eh? veo que pinta bien para sacar acá que monga tú pues porque tú lo estás haciendo yo Claro. yo no. tenía para apretar yo decía, ¿por qué no sale? acá tiene un botoncito, se aprieta y sale y sale el brillo, mira sí espérate, espérate, acércate acércate uy, este posca, qué maravilla A ver, acércate un poquito más para que la veas ay, sí, está lindo se aprieta un botón y sale, miren. Y se ve bonito, ¿no? Uy, y sale más metálico, mira. ¡Mierda! Ay, no. No, este taxi! taxi ¡Taxi, yo no soy tu amiga, debe ser porque soy una señora. ¿Qué es ¿Qué cosa está diciendo la marca? Es que por lo que no la invitaste a, a la playa. Ah, ya, ya, ya. Es que yo estaba de viaje, pues. No, ya no la voy a invitar a ninguna parte. Hasta ahí va a ser madrina de algo especial que yo quería hacer, pero no, ya no. ¿Ya, ¿Ya no? ¿Te arrepentiste? Pues sí, porque me estaba preguntando, ¿y qué es de tu pinche proyecto? Mi hijo, sí, lo, ayer. Dice, ¿Qué? ¿Qué está saliendo desde al fondo de su La corazón. señora ha dicho eso. La señora. Pero sí. si ella es una dama. Pero felizmente que tengo a, a Lula de, de testigo. De testigo. Sí. <risa> y yo que la iba a hacer de de madrina. La iba a hacer. Me dijo. Pero la no va a ser tu madrina. No. No dije yo. Yo pensé que ibas a ser tu madrina. No va a ser <risa> madrina. De mi nuevo hijo. Oye, este también pinta lindo, ¿ah? ¿eh? Y pinta brillosito. Y no me importa salirme porque hay que desarmarme. Pues. De verdad que esto es relajante, ¿ah? ¿eh? Gracias a Silvita. Me gusta cómo queda. Y Se seca el toque, ¿no? este creo que es por los dos lados, no? no, de todas maneras tiene que ser por los dos lados están jugando que les voy a llevar al yoke esto ¿Este como si es un rompecabezas yo creo que no hay problema aquí A mí en todo caso me gusta este el borde quemado A mí también me gusta el borde quemado Se ve bonito Como es tan marroncito así No se ve feo Sí, ¿no? Pero sí se parece a, este, a ese, ¿no? Mira Sí Oye, ¿tú crees que si cuando lo pinte se pegue? Mejor lo saco no, no, no, no, pero... Sí, yo entonces lo pinto sin Mira, dice la maca, para que vean sí, que sí. las quiero, hay ah. un pedido en camino, a ah. pesar que hablas mal de tu amiga. Ay, ay. Vamos, vamos a ver, a ver. ¿Qué nos está? Una bomba. Está? Una, una, bomba, una, bomba una bomba, Una bomba, porque dice, ella dice, ¿no? Yo estaba en Estados Unidos, relajada, tranquila. Y luego me entero de todo el chongo, el problema que ha habido, qué pasa. Ella es la señora, ¿no? ¿no? No pasa nada, ya está todo resuelto, no pasa nada, nada. Estaba renegando, parecía una vieja. ¿Parecía una vieja? Una vieja, parecía una vieja. Así que, que estaba llamando la atención a su, a su hijita. ¿A su hijita? ¿Te llamó la atención? Sí, me llamó la atención, y ya te imaginas yo qué es lo que le decía, ¿no? Te has dejado, seguro. <risa> Bueno, todos los bordecitos los vamos a pintar doraditos. A ver cómo queda. Mira. Doraditos. Oye, pero este dorito creo que me gusta más. ¿Este no está quedando igual que este? ¿O sí? ¿Cuál es la diferencia? Al ah, otro le pasé dos veces quizás. Ah, por eso es, Porque este está más bonito que este. Mira este. Ya, vamos a ver qué cosa nos va a traer Sí, si es algo que realmente vale la pena. Ya. Quieres ser madrina? Ah, madrina. Quieres ser madrina. Quiere recuperar sus puntos. ¿Quieres? Era una broma, Maca, ¿no? Lo que le dijiste de su, de su pinche proyecto. Sí, no me voy a olvidar. Mira, cuando hubo el temblor, al toque pensé en ella. Cuando me dijo, ¿y tu pinche proyecto? Arrepentida, era una broma, maca, ¿cierto? Hola Patricia, buenas tardes. Pasa, toma asiento. Tome asiento, que acá estamos relajadas, chismeando. Chismeando nuestras últimas novedades. Primer año que pasamos con Cari, año nuevo. ¿eh? La pasamos chévere, ¿no? Dormimos toda la tarde. Toda la tarde hemos dormido en la playa. ¿Hemos ido a dormir a la playa? Sí, porque ninguna de las dos nos bañamos en el mar. Nos gusta dormir en la playa. Fue con cariño, dice la vaca. ¿Qué? Te lo dijo con cariño. Dice. <risa> es que dije, mira, lo único que ella dice es que yo soy Géminis cuando le reclamo, ¿no? Porque eres así de fría. Eres bipolar, todo lo que le digo me dice, es que me tienes entender porque yo soy géminis. ¿Es, ¿Es verdad? Sí, es a verdad. Ver, tú, tú cuéntame cómo tú ves a la Géminis. Mira, yo lo único a que ver. pedía siempre, toda mi ah, vida, creo ah, que Diosito no me diera una hija Géminis. Ya. Y te bendijo con una hija. Y géminis. me bendijo con esta bendición. 3 de junio nació. <ríe> o sea, es una maquita. Sí. Ay, Dios mío. De temer, de Ajá. temer. Dios son Dios cosas serias. No, se, los sea. hombres no, son bien buenos. No, no, son, es que mi marido es géminis. Y él es tranquilo. Sí, son bien tranquilos, son nada que ver con las con las mujeres. La muchachona, la, la muchachona. Ella se escuda diciendo eso, que porque ella es géminis, me puede decir esas cosas. Entonces, yo como soy acuario, soy tranquila, entonces yo te acepto nomás. Si no hubieras pintado eso antes de viajar estabas contigo ¿Qué onda? No? ¿Esto qué es? ¿Qué están hablando? Ya, a ver, busca qué es esto para saber qué pintamos ah. igual, igual pintamos de, de blanco todo ¿También? ¿Esto qué es? Está, acá, acá guíate de este Guíate de este A ver, para leerlas ¿Qué están diciendo? Buenas tardes, no, no, sí, maltratando me me No te estamos maltratando, estamos aceptando la, tu amistad Estamos así, como aceptándote eres. como eres, como, así, así Gemini te queremos. y todo Ya pues te, hemos aprendido a quererte a así, queremos, sí. así Con así. tu defecto así. del signo zodiacal Y sus virtudes, su virtudes Cuando sí. andas con tu gemela buena, qué linda eres ¿Sí? <risas> Y justo ella tiene dos celulares, pues, ¿no? Entonces, contesta de los dos. Una de la gemela buena, una y la, la buena de la y mala. otra la mala. Ah, este es el techo. Ya, pero ese lo pintamos también. Sí, blanco, ¿no? Blanco. Ya blanco. Ya pinta lo blanco. Oye, ahí se secó al toque, mira. Al toque se secó. Ah, estas son las piezas que van... Recuerda Mercurio Retrógrado, está en tránsito, afecta a Géminis. y a... <risa> a los dos afecta. Sí, oye. A todos está afectando el Mercurio Retrógrado. ¿Mm? A todos está afectando Mercurio Retrógrado. ¿Tú alguna vez te has hecho leer las cartas, Cari? No, una sola vez. ¿Sí? ¿Crees o no crees? Sí, sí, creo, por eso no me las leo. Ah, ya. Porque te da un poquito de miedo. Sí, sí. no me gusta mucho que me diga lo que va a pasar. Ay, me me sugestiono. Esa era la palabra que te quería decir. Ayer. Me sugestiono mucho. Ah, te sugestionas, porque te puede decir algo sí. que, que te puede marcar. Ajá, entonces mejor prefiero no saber. Mm. sí pues, yo de verdad no creo mucho, ¿no? le comentaba a Kari que yo mientras lo, le hacía el baño a mi esposo de su baño de florecimiento me reía un poco pero es porque este como que creo y no creo, me vacilo yo con estas cosas, más que creo ¿no? pero mi esposo sí es él sí cree, por completo ay miren qué bonito está quedando luego le damos una pasada más este dorado está súper lindo, ¿ah? ¿eh? Miren, pero ese sí tienes que darle doble. Ah, de todas maneras, hay que darle doble. Es, si hubiéramos puesto base, no, eso no hubiera pasado. ¿Ves? Okay. Ya, pero ahí la cosa es más chamba, pues, ¿no? Pero ya sí. igual le damos doble y va a agarrar mejor. Este. Y yo creo que para que se vea igual, porque este no se ve igual, ah, no, no no se Vamos ve. a pintarlo, ¿no? Hay que pintarlo. El color que sale. Este de acá. Ahí va a agarrar al toque el color. Sí, ahí va Ay, a agarrar el. Toque. Ahí me llego. Ah, sí, mira. ¿Ves? Tienes razón. Tenéis razón. Ya cuéntenos ustedes. ¿Se han hecho leer las cartas alguna vez? Me ¿Me mejor eso? lee la Biblia. Ahí está tu futuro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién me ha dicho eso? Ah, Margarita. Margarita, ya. Me a hacer leer, leer mi futuro. Cuéntenos, cuéntenos. Ahí está el futuro de todos. Claro, el futuro de todos. Nosotros todo. queremos saber más específicos. <risa> cuéntenos ustedes qué que si alguna vez se han leído si creen o no creen en mi caso no ah, cuando me, me decían ay hay que ah, tu, tu hijo está llorando porque está asustado que hay que pasarle el huevo y no sé qué entonces yo buscaba a alguien que le pase el huevo que crea ¿no? por ejemplo mi chica o mi suegra ¿no? pero ni mi mamá porque mi mamá no cree. Y le pasaba efectivamente. Entonces es que yo creo que es cuestión de creer. Ya le voy a pasar este para Es que verdad está... eso de lo del que les pasan el huevo y yo huevo, cuando ¿no? llegué acá me reía pues, porque mi esposo sí cree. Uh -huh. Ajá, y sí, le decía porque... que le vas a pasar un huevo ridículo, le decía. Pero de verdad, cuando la Camila estaba así como bien inquieta Y lloraba, lloraba Y nada se le pasaba, no podía dormir Le pasaban el huevo y dormía como angelito Sí, sí, sí, sí El Salvador también me ha pasado Con Celeste igual sí. Entonces ya yo dejaba nomás Oye, a veces hasta los pediatras te dicen Pásale el huevo Los mismos pediatras ¿Quién era la que leía las nalgas? Había una acá que leía las nalgas, sí. ¿Acá en Perú? Sí. Ah, sí, creo. Que dice la este, la Ceci de que... Ella okay. le, le ha leído las cartas, pero falta que le lean las nalgas. ¿Quién? ¿Qué Ceci está diciendo? Porque la García. sí sabe. Ah, ya, la Ceci García. Hay una colombiana que lo hace. Acá también creo había alguien. Yo tengo un gran futuro ahí. Uy, tú sí tienes un gran futuro, Cari. Tienes un gran futuro un gran ahí. Ahí se van a demorar unos cinco días en leer. Por lo menos, no cinco días se van a demorar en el día. Oye, acá se ha salido, mira. Sí, por eso que las quiero hacer aparte. A ver, préstamelas. Mira, vamos a pintarlas también. Este, a ver, dime qué cosa es este e, E01, E02, para no... No vaya a ser que las pinte dorado y no convenga pintar de dorado. Ahora no. cuál Estas, es E01 y E02. Las que vayan a comprarle a Silvi se ven este videíto de lo que estamos haciendo. Si la pegamos, son la, no lo los ha... escalones, <risas> mira. Ah, ya entonces no lo hago en, en dorado, ¿no? No, no, blanco. Ya, blanco. Ya, ese píntalo tú, pues, hermano. Estos se han salido, mira. Eso sí, lo que me he dado cuenta es que es súper delicado, ¿ah? ¿eh? Sí, eso sí son los escalones. Eso sí, es súper delicado estas piezas. Pero me encantan sí, me las cosas nuevas de Silvi. Ya, entonces eso no. Blanco. Hay, que blanco, sí. ya. Hay que ponerlo blanco. Mira, súper divertido, se está entretenido, mientras que están, no sé, conversando ahí con sus hijos, se ponen a armar su torre del tiempo. Me imagino que debe estar en su página de Silvi. ¿La, ¿La etiquetaron a Silvi? Para ver si es que está por acá. Hay que darle crédito a Dios. Así es, hay que darle. Yo me he, reído, me he reído. Hay que una colombiana. Buenas tardes. ¡Hola Ceci G. Ahí está Ceci G. Ceci G. se te extraña, Ceci ¿Ya está? Eh, no, esos pedazos no sirven, pues son estos de acá. más ahora. Sí, pero déjalo ahí por si acaso no va a ser feliz. Ceci G. La Dice que la colombiana vive acá, no se acuerda de su nombre. ¿La Ceci? No, este... Cecilia García está diciendo ah, ya que la parecía. colombiana vive aquí. A mí me parece que la pieza completa es esta, ¿no? Mi idea pues... Acá pues hay que, ver. Acá puede, hay que No, yo creo a que a es. este. Mira, mira, mira, ya vi. Estas. Esta es la pieza completa bueno no la vamos a fregar <ríe> Cari, tenías que leer las instrucciones primero <ríe> si tú las leíste a ver, vamos a ver no, si, sí, eso está ¿dónde dejé el... el librito? el libro lo voy a dejar así acá. Acá hay que tener cuidado para no a no ver, romperse vamos a ver Primero se leen las instrucciones Claro, en todas partes primero se leen las instrucciones Este sí podríamos ponerlo, el de madera, mira Ah, sí, ¿verdad? Ah, pero eso de ahí entonces no era para pintar, Cari, ¿o sí? Igual no, pues, le damos lee, una base, sí, ¿no? Se le pega supuestamente Es este, mira Ajá, por eso te digo, solamente son estas piecitas acá Estos hay que cortar. Ajá Ya, pero voy a pintarlo junto Son una sola ¿Tú sabes que a Salvador le encantan estos legos? Que son para armar un montón A mí de me pies. encanta el lego. Yo, sí. todos los legos que le he comprado a Camila, los he hecho yo. Ella no, sí. nada, cero. Ya, o sea, me, me armaba uno, dos, y ahí me dejaba, y yo feliz. Sí, yo también, igual. Y estuve siguiendo est las instrucciones. Si, hubiera, si, si tuviera espacio, me compraría uh -huh. el castillo de Disney. Ay, sí. Me encanta, me encantaría armarlo y ponerlo así en una repisa. Pero digamos. la cosa es eso, armarlo, ¿no? Porque cuál sí. es la gracia, yo con Salvador armo, porque tiene unos bien bonitos, pero no tengo espacio. Este igual el. es dorado. Mm, entonces, ¿cuál es ese? Acá está. Todos estos son dorados. Sí, este, todo eso este. es dorado. Este quiero ver, este de acá. ¿Qué pieza es? Dice. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Uy, acá me a la Ceci quiere chocolate caliente y nosotros queremos helado. Uy, nosotros queremos helado. Uy, acá falta una pieza, ¿no? No, seguro que es el... El hueco. El hueco, porque es así, mira. Ay, ay, ay. ay. Ya, estas también, ah. doradas, mira. Entonces son los palitos que tú los me dijiste palitos, que hay que tener cuidado, sí, sí, sí. ya. Por acá son los palitos. La ventana también la, la pintaremos doraditas, ¿no? Mira estas. La... estas. No sé si quiere el castillo de Disney, pero también no tiene dónde ponerlo sí Ay, se me está saliendo el esmalte Ya puedes porque puede pintas Tú sea por Estoy buscando Tú sea porque se vea bonito Esa abolir. pieza, ¿no? ¿Qué me dijiste? ¿Qué número? ¿No tiene número? ¿Cuál? ¿Esa? Dale la vuelta, a ver Dale vuelta. Ah, B4, a ver Todo debe tener número Claro, si a esto le pintamos, le da, le dábamos una base, ya no necesitábamos doble, ¿no? Para eso es la base col o, o el césar. Este. ¿Color? Pegue la texturas. Ah, es de la textura. B4. Acá, madera. Oye, entonces necesitamos pintarlo, ¿no? Uh -huh. Uy, este también creo mal. que es Madera Estas no son las las rejillas ¿Cuál? Estas mm, Tú me has dicho que estas de acá Estas son ¿No? Sí, mira Sí ¿Esos sí. no? Sí, C8, C7, C9, C10 Sí, esto igual es este Ah, costuma. ya, recógelo mamita Sí, a recoger. Maca, ya llegó tu pedido. Vamos a ver qué cosa nos ha mandado la maca. Vamos a ver qué nos ha mandado la Maca. Vamos a ver. Anda con su gemela buena. Anda con su gemela buena. Anda con su gemela buena. Bueno, aquí lo, creo que me tienes que seguir ayudar en. ¿En dorado? En dorado, ¿no? Mira porque faltaría acá. ¿Estos también son dorados? Sí O tú, o tú vas este, pegándolos. No, no, creo, creo que te que ayudo sí. con dorado Porque es, es harto, ¿no? Pero sí, pincel, pásame harto. un pincel Sí, delgadito, ¿no? Este ya. Este ya lo no vas a usar mm, Hasta ahora no Ya pinté todo lo que es blanco Ya, pero se ordenada, ¿ya? Se ordenada Como decía mi abuela, no le pidas peras a no, no pera. Este de acá, ¿dónde está su tapa? Acá. Esto se seca pues. Está bueno este gesso este ¿eh? Sí vamos pintando mejor lo, lo doradito Ay, ¿quién me está Ay, una raspadilla. Me encantan las raspadillas. Echa de acá, mira. Saca ah. de acá. Se cae un montón. No, mí, sí me, me gusta, pero me... Rapidito me... me... Te empalagas. No, la garganta. Me, me, se me cierra la garganta. ¿Ah, sí? Sí, me empiezo, me empiezo. ¿Por la raspadilla? Sí. Ay, no alcanzo ni a tomarme la mitad de la raspadilla. Ya empiezo. Ay, anda, no te puedo creer. Pero a mí me encantan esas de fruta. Esas bien ricas. Esas especiales, pues. El castillo de Rapunzel. ¿Qué estamos haciendo? Pregunta. No, estamos haciendo un castillo del tiempo que es de Silviar. Es uh -huh. un calendario. Pero no lo vamos a hacer como Rapunzel. No. Lo vamos a hacer tipo chavi. Tipo chavi chic. No vamos a hacerlo como Rapunzel Sí, gracias. Qué ricos están bañando, esos chiquitos, hoy ¿eh? Aprovechando el solcito. ¿Y sabes por qué el aguita estaba caliente? Por el, por la tapa. Porque si no le pongo la tapa, el agua está helada. Estaba riquísima. Sí. Ah, ya, se hace, se hace un gol si nos manda raspadilla la maca. Un gol sería. Alicia Renteri. A mí me gustan los helados raspadillas y tenemos. Ay, a mí también. Cuidado, mis, La cepa de la influencia está que pasea por. Ay, sí, ya. Sí. Sí, Por eso es importante son vacunas y cuidarse. Hay que cuidarnos mucho. Ah, su nos ha mandado besos francés. Oh. Ay, sí que se la... No, ella tiene que ser la madrina. Ella tiene que la... <risa> Mira que nos ha mandado. Miren que nos ha mandado. Bien interesante. No, ella tiene que ser la madrina. ¿Cuánto le ha costado ah. nos ha mandado? Ay, tan linda la maca no es, no es así como aparenta la maca, no es. No, ¿quién habló mal de ella? No ¿Qué sé, les pasa? ¿Qué hablan? Sí, es así, es bien buena. Sí, bien buena. Es la lula, pues. Esa es la lula, la envidiosa de la Lula, la que habla así. <risa> ¡Oh, qué rico! Mira, mira. Mm. Mm. Tiene helado. Se ganó, ¿eh? Y sí, muchas gracias, Mari Carmen Caballero. Mari Caballero. Tú debes ser la madrina. Yo voy a votar porque tú seas la madrina, no te preocupes. A ver, ¿qué nos han mandado? Vamos a ver. Algo quiere la maca, dice. Algo quiere la maca. Eso quiere, pues quiere ser la madrina. Pucha, qué rico, oye. Esa es la madrina, la nueva madrina, la nueva madrina. A ver, vamos a ver qué tiene, ¿ya? ¿eh? Porque a mí si me si ya me meten dulce ya, no me importa. Ya todo lo demás también como ayer como ayer cómo estás ayer oh, ¡Ay, oh, dios <risa> me muero es notela es, es notela te olvidaste de la pintura uh -huh. mete el helado mira uh -huh. oh, mira tiene un besito lo siento. ¿Lo ¿Cortamos? Siento. Cortamos. <risa> <risa> bueno chicas, hasta acá llegó la bueno, transmisión. aquí llegó la transmisión. Ah, <risa> es de igualito creo. Para que no peleemos nos mandó así. Mm. ¿Eh? Ha pensado hasta en nosotros pa que, para no pelearnos. Mm. A ver. <risa> mm. uh <-huh>. <risa> <risa> A ese paso. Fácil termina en el castillo el domingo Oye, miren, mira, esta Mira, esta ¿El mm. A ver. Mira, El chocolate mm. Oye, el heladito mm. llegó perfecto mm. Mío No, la maca tiene que ser la madera la... No hay caso ¿No? <risa> mm. Mm. Ya. Se le disculpa. Se le disculpa. No, no es el lado del Lucuma, es de vainilla Tú eres la única que le puede decir su pinche proyecto. ¿verdad? ¿Qué? <risa> Con confianza nomás. <risa> mm. Cuando quieras. ¿Cómo provocan? Dice. Gracias, Maca. Y nos está mandando besitos. Gracias, está buenazo. Ah. Me han mandado, mi. Me ah. olvidó Puta madre, ¿para qué nos vieron? Habíamos tenido que comer calladita. Ya. Te guardo un poquito. Ahora ver, que mitad. Ya, a la mitad te voy a guardar. Yeah. Mm. Eso no tiene hijos, caramba. Mm. ¿Quién te manda a tener 21? Ah. años? Mm. Mm -hmm. mm -hmm. La mía no ha pedido. <risa> Olguita, y se terminó la torre Bueno, aquí todo depende Se terminó La torre para cuándo. Díganle que pica Uy, esto está picante Ah, eso que pica Sí, un día Olguita, creo que Maca ya no las quería ver pintando Y las quería mudas, aunque sea por cómo Oye, pero está buenazo. Muy bueno. La ¿Eh? verdad que es lamentable tener hijos en este momento. <risa> <risa> Oye, tiene... torta de chocolate dentro. Brownie. Y tiene brownie. <risa> <risa> Uh -huh. No sé si es de la mía, diles que pica y así le decía a la Camila todo lo rico. Mm. No pica, pica. <risa> y por eso ya no. Hasta ahora no come el mi chocolate favorito, pues el. El de la ibérica. El de la ibérica. Me dice no, no, no, no quiero. Porque pica? Porque de chiquita yo le decía que pica, que pica. hoy este beso francés es un mm, gola. Uh -huh. mm. <tose> Qué buena madrina te ha buscado, carajo. <risa> bueno, todo depende. Si hay otras que me alimentan así, <risa> hacemos un... Le puede, le puede ganar el... Claro, ¿Le puede quitar el puesto? Le podría quitar el puesto. <risa> Y la vez pasada también algo nos mandó, ¿no? Unos churros. ¿no? ¿No? Nos mandó churros. Mm. Uh -huh. mm. <risa> mi Cari deja para su bendición. <risa> Ellos son chiquititos. A ver, a ver voy a dejar. Oh. Mira, ni me lavé las manos. Mira. No, yo tampoco me Mira cómo estamos comiendo. Así somos. Ah. Ya voy a dejarle mi bendición. Así son las artistas. <risa> Mm, es que está buenísimo. No soy nada envidiosa, pero dicen que el COVID está en la fresa. Mira, mira, mira el COVID, como me lo trago. Mm. Ya le voy a dejar a mi bendición. Ah, yo también. Ya, a ver. Ah. Mm. Mm. Una mordida más. Una mordidita más. Y le dejo mi bendición. Ya, hasta se cayó la fresa. La Alicia Elena. <risa> sí, sí, sí. ¿Qué horror, mm. oye! Mm, ah. Buenísimo. Buenísimo. Bueno. A ver, voy Creo a. Que no voy a, tener hijos, pues. a ver, dice. Yo traduzco: dicen que ya no van a pedir. <risa> Una mordida más y la bendición va a comer. <risa> <risa> va a comer cartón. Ay Dios mío No, pero miren lo que va a comer mi bendición Miren miren Va a comer algo Miren Es que es gigante esto Han mandado esto para la bendición No van a dejar el beso del helado ni eso Porque ahorita me lo trago Gracias Maca Muchas Realmente, gracias Maca Muy agradecido ya, voy a dejar esto, voy a dejarle mi bendición, de verdad. Ay, esto yo yo tiene chocolate. chocolate. Quiero tragarme el beso. Jona, pañitos húmedos. Ya. Oigan, salgan si quieren comer el helado, porque si no se va a derretir. Salgan un ratito ahí al... Se lo voy a llevar para allá. Ahí. ahí, a la escalerita. Ajá. Uh -huh. para que no Ay. Mami, no, la no vayas a dar. Ay, es qué salvador. ay que ¿ay qué pasó? Pero no viene. Ay, yo le dije al Salva, oye, ay disculpen, chicas, es que este. ahorita vengo. Mami, ya ahorita. con la clase oye, no como en la piscina no como en la piscina, Salvador salga de ahí bueno vamos a continuar disculpen la intro, intromisión gracias a la maquita gracias, ya puede, ya de repente eres mi, mi madrina voy a pensarlo voy a romper esto porque ha quedado un, cayó un poquito de a ver Voy a, leer. voy a leerlas Voy a leerlas ¿Qué dice? Gracias Maca por hacernos pasar Salió Hasta yo me voy a hacer mi pedido Dice que se van a hacer su pedido Maca está cobrando comisión en el beso Por todas las que vamos a ir A pedir ahorita Ay, toma las fotos Mira qué lindos Si vieran como Qué lindo cómo se A ver. <ríe> ah, hemos comido con ganas que nos antoja. A ver. Mira, te juro que si el otro no hablaba, ya no sí, quedaría beso sí, de moza. No. Ah, su están arrugadas. A ver, me sonríes. ¿Sonríes? A ver, sonríe. Ya. <ríe> no, hubiera, no te hubiera visto, Salvador. <ríe> Miren. Ahí está. Ahí están comiendo. Ahí. ¿Se ve o no se ve? ¿Qué? ¿Había clase? Dice? ¿Se ve? ¿Cari lo ves o no? Sí, sí se ve. Ahí está. Ahí están comiendo los chicos. Querían comer adentro de la piscina. Hemos dicho que no pueden comer adentro de la piscina. Ya, que conste. Que conste que queden actas que están comiendo. <risa> que les dejamos. Que les, que les dejamos. dejamos. Ahí llegó Silvita Barreda. ¡Ay, ya llegó Silvita! ¿Verdad que estábamos haciendo lo, el castillo, pues? <ríe> sí, estábamos haciendo el castillo. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver. Eh, ¡Hola, Silvita! Mira lo que estamos haciendo. Estamos pintando tu castillito. Muy bien. He pedido ayuda para poder avanzar el castillo tan hermoso. Me ha sacado de mis vacaciones Yo estoy de vacaciones porque como mi esposo no está Las Estaba dos, de las tres Estamos patas arriba De panza, nadie nos molesta La Belén se sube al sillón Nadie la grita uh -huh. Y ahí es donde le digo Cari por favor ven ayúdame Porque a la pintada yo No le doy Nadie nos dice, tienen que tomar desayuno Levántense, despierten a tomar desayuno Nadie fastidia Nadie fastidia en mi casa, estamos de vacaciones esta mañana O sea, se fueron, o sea, se fueron ¿Quién se fue? No, pues hemos comido, pero hemos tenido que invitar <risa> Yo se lo quitaron después de la foto, dice <risa> Era para la foto, no <risa> Es un proyecto en familia, sí, un proyecto en familia Así que está súper lindo Lo estamos haciendo aquí ahorita en vivo Mientras nos reímos Mientras que nos invitan comida Nos mandan dulcecito, postrecito Ay, qué rico Oye, pero comida. estaba tan bueno De verdad, si El Salvador no hubiera hablado sí. Hubiéramos seguido de frente Sí, seguíamos. Ni nos frente. acordamos que teníamos hijos Que teníamos a las bendiciones aquí, caray Hola, buenas tardes Gise, ¿cómo están chicas? Bienvenidas, entren, pasen, diviértanse un ratito Acompáñennos, estamos trabajando el proyectito de, de Silvi Obviamente no lo vamos a hacer todo ahorita, pero lo que podamos avanzar Mientras conversamos con ustedes nos reímos, contamos los chismes, las novedades del espectáculo de Hollywood. Oye, ¿ya fuiste a ver a Mabelita y su nuevo...? Ah, sí. Cuéntame. ¡Ay, se si sido conmigo! Eso te iba a sí, pues, si fui contigo. Oye, está lindo, ¿no? Linda la tienda. Está bien, bien bonita Linda, la tienda? linda la tienda. Súper espaciosa. Súper espaciosa. Tiene una mesota gigante para... Y ayer ha sido su primer... Eh... Ayer la ha estrenado, estrenado. Con su primer... Este, eh, presencial Presencial <coughs> Muy, muy bonito Muy bonito ¿Quiénes han ido? A ver, chismeenos. Nosotros hemos ido ese mismo día que inauguró, ¿no? Sí Sí, ¿no? El mismo día que... Bueno, no inauguró, sino que abrió la tienda, ¿no? Porque creo que la inauguración sí llegó a ser en la nochecita, ¿no? Sí, creo que fue... He visto que ha hecho un brindis Un brindis Un brindis, un brindis. eso sí. Es. Un Un, brandes, un brandes hello hello hello hola chicas bienvenidas ahí estamos pintando todos los bordecitos de la torre con eh, pintura dorada con esta de acá <coughs> con esta de deco art metálica después de haber comido un delicioso beso francés que nos mandó la maquita ¿eh? ahora sí ya está dentro de mi lista de favoritas me da risa cuando la vas a y dice tu lista de favoritos. ¿No? Y pone todas sus, sus cosas, cosas favoritas, cositas favoritas. Es un proyecto para varios días, dice. Es un proyecto para varios claro, para varios días, sino que nosotros como somos un poquito ansiosas. Mami, queremos ¿Este de, de comé? Sí. Claro, todo, porque el es chocolate. El, es creo. chocolate. No se come. Ahora que me acuerdo, no se come. Es chocolate rojo. No, es chocolate blanco, pero... ¿Qué tal está? Mira, no hablan. Están igual que nosotros. Están igual que nosotros. ¿Te lo comiste todo? ¿No me dejaste? La Camila es bien... Oye, yo les cuento de la Camila, ¿no? Primera vez que la uso que la fin de semana. Todo el día pide comida, es igual que su madre, todo el día. La diferencia es que yo sí si, si la asimilo, sí. yo sí si asimilo la comida, ya no No sé a dónde se le va. Oye, cómo pide comida, ni Salvador, siendo niñito, siendo hombrecito, pide tanta comida como en la Camila. Mamá ah. tengo hambre, tía sí, tengo hambre, y ya había terminado la mujer. y ya tengo hambre. Y a ah, su madre, repetía dos, tres veces, se comía la comida de Salvador. O sea, de hambre, Les bien. llevamos a la playa. Me porque él me, me invitaba. No, yo te hice unos tallerines buenazos, ¿no? Sí. Ah, en la playa si no nos complicamos para darles de comer a los niños, ¿ah? Ya ve, ¿están escuchando, no? Que le tengo que invitar a comer cuando sea haga yo mis tallerines. Bueno, estos tallerines son súper fáciles, ¿ya? ¿Te doy la receta? Para que le hagas a la No, tía? gracias. No, este es capaz de no hacerle. Le decimos no hace. Ahí está. Ahí vamos avanzando. Oh, dice Margarita que por comer helado está con gripe. Ahora con cariño, Maquita. Maquita es linda, hermosa. Maquita. Te vamos a avisar cuando volvamos a hacer la torre, ¿ya? <risa> Maquita, te amamos, Maquita, te amamos. Maquita. Madrina tiene que decirle ahora. Escúchame, ¿este también lo pinta dorado o al final ¿qué, qué quedamos? Que no. No, que era... Tiene plantilla de... Ah, tiene una plantilla ya. Este no. Las ventanitas sí. Las ventanitas sí, La ventanita, sí se son doradas. Las ventanitas. Miren, miren estos detalles que ha hecho Silvia en las ventanitas. Súper, súper lindas. Vamos a pintarlas de también, vale. Vamos a pintarlas de doradito. Lo bueno es que ya están acá... Entonces solamente hay que darle su pasadita. Uh -huh. No, sí, así es bien ambientita, mija. Oye, sí, ambientita. Pero ambientita María es poco. Mira, Mira, hija si no se lo acabó. Salva, ¿cómo va? Ah, ya. Igual que ese día que fuimos a comer helado, se comió un copón Siguió sí, con el mío Sí Y el, y salva una bolita Y salva una bolita, sí, yo ya lo conozco ya, Ah, un sino... día lo llevamos también, andamos Ese día que los llevamos a ver las luces de Navidad con, con mi esposo Después fuimos a comer Y... Eh, el día de Navidad, ¿no? Sí, y se pidieron pequeños Ya La Camila comió, creo que como... El plato tenía 10 pequeños Camila habrá comido seis 6 y salvador 4 y después se pidieron postre y el salvador la miraba y le decía ¿tanto vas a comer? ¿a dónde te entra tanto? le dijo <risa> pero Oye. así todo sorprendido ¿a dónde te entra tanto? Oye, ¿no tendrá no bicho? no, no tiene. no tiene así le da por temporada también porque ah, a veces ya. no come nada sí, yo me acuerdo que tú te quedabas porque no comía que todo le fastidiaba, sí. que no le gustaba que no quería, que le... ¿Y, después? y ahora todo bueno sí tiene sus temporadas de verdad sí tiene sus temporadas a veces no yo así nada, como el salvador comía pelear. un montón decía Dios mío, espera que tenga bicho no, y le han hecho mm. ahora último pues te acuerdas que le fuimos y le hicimos ah, todo sí. su chequeo anual y bien, todo bien todo normal, el tamaño peso, siempre fuera de lo el tamaño, más de lo normal más de lo normal, el peso bien, y su y todos sus exámenes bien y la doctora siempre me dice, pues, déjala, si quiere co que come, si que quiere coma lo que, que coma lo que ella quiera, sí, o sea, que, que la sea. cantidad que <risas> ella quiera realmente. Sí, es verdad. Después se les abre el apetito y comen por lo que no comieron, y es verdad. Pues. Sí, a Camila le ha dado hambre en la playa, sí, efectivamente. Okay. Lo bueno de esto es que no necesariamente tienes que pintar exacto por ahí, porque como es un rompecabezas, se va a Ya volví para hacer mi pedido, dice la olguita Ay, ¿de verdad? A ver, por favor, me, nos mandan a WhatsApp quién está comiendo su beso francés. Para mostrarlo. Para que la, la maquita, para, para, para que, que la, ma la maquita pida su... Se emocione, se emocione. No, pida su, ¿cómo se llama? Su descuento. Su descuento por influencer. Por influencer. La que se ha pedido su beso francés ¿Por dónde lo pides Maca? Por Rappi, creo, ¿no? Oh, la que pedido... llegó rapidito, ¿no? Sí. Y todo bien, perfecto Llegó perfecto La que pida, nos manda Vamos a ver <coughs> De verdad es entretenido esto, ¿ah? Eh? Es relajante. Relajante. Sí, relajante Ahora la huevadita va a ser <coughs> armarlo <coughs> Armarlo va a ser la cosa Vamos a ver qué tal nos va armando esto. Oye, pero qué bonito queda este brillito. Este doradito está bien chévere. Bien chévere está el doradito. Ahora la pregunta es el mío. ¿Estos ¿Sí? arabescos se pintarán por ambos lados? Yo creo que sí, porque mira. ¿Dónde está el librito? Acá. Yo creo que sí. He estado viendo. Mira los arabescos como salen por acá. Ve, Se va a ver por se ambos va lados. A ver por, los, por los dos lados. Hay que pintar los dobles. Mira. Acá, mm -hmm. mm -hmm. acá, acá, acá. Y de todo alrededor. Sí. Pero qué lindo se ve ese brillo, Este dorado, ¿ah? ¿eh? Sí. Oye, este, Silvia, súper entretenido, ¿ah? ¿eh? Súper lindo tu proyecto. Nos ha encantado. Sigamos avanzando. Pero si es para hacerlo entre varios, como que te ayudan, sí, no, de todas maneras, es, como dice ella tiene que ser en familia, ¿no? O solita pero se van a demorar más. Claro. Un proyecto en familia. Como comentábamos como el ego, ¿no? sí, cuando me comentó este sí, Silvi me dijo sí, es como un rompecabezas, Cari. Espero que te guste De verdad, sí, está súper entretenido Súper chévere Mira, inclusive lo pueden hacer así en grupo Podíamos llevarle a las unicornios El día que nos encontráramos Y que nos poníamos a pintar pues. ¿Te imaginas hacer un proyecto todas juntas? Sí, qué bonito ¿no? Y al final lo sorteaban Eso podrían hacer sí, ¿no? O con los mismos niños, ¿no? Que se pongan a pintar porque no es nada complicado el, el pintar eso y no tienes que ser exacta incluso a la mandita que le gusta pintar le va a gustar este proyecto sí ya se metieron al agua amigo es van ese. a poder estar todo el se día comieron ahí. nuestro beso de mozo de <risa> tu mozo beso, beso francés, tu beso francés. Ay, la maquita tan linda, ¿no? Yo siempre he dicho esa chica es bien, bien... Es bien una dama. Es una, una, una, señora, una señora, señora. Una señora. y ya señora. no es cualquiera, no es una chavacana. No es una señora. Con doble pintura, definitivamente queda mejor. Uh -huh. Yo creo que ahora sí necesito una botella de agua Yo también Y ahorita traigo El dulcecito Ayer también nos comimos una Ya te imaginas La co... la copa de helado que yo quería No no esperaron a la maca No esperamos a la maca Y ella tan linda la maquita mira. Tan linda, Pero no comió helado tampoco ¿eh? O sea que no nos hubiera podido acompañar con el helado <coughs> Voy a traer el agua Ya a ver, dice, para no sentirme mal, busqué mi, mi cómplice menor para que me secunde. Más me demoré en ofrecerle que él en elegir el sabor. ¡Ah, suco rico! Es que buenazo. ¿Qué <risa> demasiadas las ganas. de. demasiadas las ganas. Está agüita heladita. Ahora sí, porque le bajes un poquito. Sí, muchas gracias. Calva, cuidado te voy a... Ay, queso helado, es mi favorito queso helado. ¿Por qué eres así, Ceci? Tú sabes que a mí me encanta, porque... ¿Qué cosa? ¿Quién, el queso ¿Quién tiene queso helado? La Ceci García. Salva, toalla, acá está ay, ya, ay, ay. <coughs> ya Ya, a ver, ¿cómo vamos? Esto ya está, este ya tiene su segunda Vamos a pasar la otra El que es helado, ¿no? Qué rico, ¿no? Ahora sí estoy fresquita, mira, no necesité tu aire acondicionado Sí, gracias a la maquita a la ma Gracias a la maquita Tan linda la maquita Amamos a la maquita, la amamos la amamos a la maca. Uy, están llegando los comprobantes de todas las chicas que están depositando el festival de flores, ¿ah? ¿eh? No se queden sin su kit. No voy a hacer más de 35. Es con kit. Claro, ¿sí o no, Joana? Más de 35 ya no vas a hacer. Creo que tiene un mes trabajando la los kits. No más, creo. Desde que llegó. Desde que llegó. Más de 35 no hay, ¿ah? ¿eh? Así que, chicas... Atentas a los kits. Ah, ya está. Pronto. Ahora qué? tenemos que estar encerraditas, porque tenemos que estar encerraditas. Ya no hay que estar saliendo cada rato. Uy, ahora ¿quién, quién no tiene COVID? Andan todos juntos. Todo COVID. el mundo tiene COVID. Me llamó una amiga, mejor dicho, la mamá de una amiga de, de Paloma, diciéndome que bueno, que la chequeé, porque en la playa todos los jóvenes se habían contagiado. Gracias a Dios la paloma no tiene. Pero ahora todo el mundo se está contagiando. Así que cuídense. Bueno, ya bueno cuidémonos. Ya, estamos aquí bien entretenidas. Silviar puede compartir este eh, video en vivo en su página. Y así ven cómo estamos avanzando. Su tu amigo ya se fue. ¿Quién? Tu amiga. Ya, ayer Ayer, uh -huh. Ay, ya también ya se hicieron el... Ya, todo su prueba, todo salió negativo Gracias, ¿te imaginas que se hubiera enfermado Y en mis manos? Sí. <coughs> y ese día que la paloma decía Mamá se estaba ahogando, te puedes ahogar Tú menos acá La mica No, sí, mi amiga ya se fue Y ya se hicieron sus exámenes Todo bien, gracias a mí Andaban de responsable las chiquitas Muy Decían, bien, sí. no, nosotros no nos juntamos porque Allá va caminando el COVID, decían sí. Y venían en grupos Qué así mancha los chiquitos Gigantes, Eran como 20, 30 ¿Sí? Quique, aire no. Estamos, estamos en vivo, ¿eh? no vais a salir Este, jalato <risa> ¿Nos puedes poner aire con no, Porque parece que no funciona ¿A dónde dejaste los? ¿Qué quieres? Para prender el aire Acá, acá kike mire Mira, nos han mandado besos franceses. ¿Quién crees que nos ha mandado Amigo. besos franceses? Tenemos que compartir con nuestras bendiciones. Mira, y él lo prende y prende. Y yo lo prendo y no prende. Ya. Hola Gaby, Edith. No nos vayas a congelar nomás. ¿eh? Un airecito así, loco. Un airecito así que, que nos refresca. Si no, después terminamos este. Porque ya estábamos Esto frescas, ¿no? Sí. sí, hay que cerrar ahí nomás. Hay que cerrarle ahí donde están los chicos. Este. Joana cierra sí, porfa. Y ahora sí está. Juli en... está preguntando por el Festival de Flores. El Festival de Flores es 27, 28 y 29 de enero. Solamente es un festival express, chicas. Solamente son tres días. Pero en tres días les voy a enseñar eh, seis tarjetitas. Todas las tarjetitas diferentes. Aquí? Sí, hay kits, hay kits. Hoy día lo saqué recién. ¿Ah, ahí siente? ¿Ahí siente? Sí. sí. Pero no mucho, Kike. ¿Ahí? ¿Está? <coughs> Ay, acá, que ya me acá, ¿tú? ¿Tú Está bien. ¿No es que cae acá donde está la cabeza de la. ¿tú? No. ¿Cari? ¿Está bien ahí? Sí, está bien. Sí. sí. No, pero sí. Haz lo me que llega, que sea a mí así. me llega así. Haz lo que sea así, pues. Ya, miren qué bonito está quedando. Estamos en vivo. Estamos en vivo y en directo. Ya. Con Vilmita tienen que hablar. para. Sí, ella. con Vilmita, chicas. Ahora está atendiendo, ¿no? Está atendiendo ya. A partir de las 2 de la tarde atiene Vilmita. Hace su festival de flores de verano. Ahí. Oye, Oye ahí, ahí, está hoy, fuerte. ahí sí está fuerte. sí. ¿Y por qué a mí no me prendía? Sí, sí, si el ah, ah, el dueño. La, la cataratita dice que le prendas. Uy, a ver. Me porque me venía. Ya, miren qué bonito está quedando, me encanta cómo está quedando. Ahora creo que le voy a dar la vuelta. A ver, vamos a ver cuánto tiempo nos vamos a demorar en hacer el. Ya, la torre. Ahí está. Oye, seca el toque, ¿te das cuenta? Mira, sí, al toque seca. Al toque seca. ¡Eh! Como dice este Silvita, lo vamos a hacer al toque. ¿eh? Bueno, las que nos acompañen, aquí estaremos. No se vacila, ¿no? ¿A ellos ¿Cómo le puede gustar el agua? No? Será que han vivido en agua nueve. Sí, que pero ya el otro no lo vas a abrir, ¿no? Es este nomás el que no está dando aire, ¿no? No sé, me no congelando. Sí. No pues le digo que lo pague. No estoy bien pollo para el aire eso. Sí, a mí tampoco. Tú sabes que yo en, en mi cuarto tengo aire, pero prefiero eh, abrir la ventana antes de poner el aire. Prefiero abrir la ventana. A Estás mí me da miedo. A... Yo nunca he nunca... dejado que pongan aire acondicionado. Me da miedo. Porque enfermo. me va. Me va a congelar el otro. sí. un sí. enfermo con el aire acondicionado. Acá hay dos, mira. Es que esto realmente es un horno en verano. Un horno. Y por eso este, puso dos. Uno aquí y el otro allá. Aquí estuve haciendo mis talleres pues antes de que empiece la pandemia. Y realmente era humor. Un... <risa> ya está. A ver, ¿quiénes están por ahí mirando, escuchando lo que estamos haciendo? A ver. No las veo. Así, ah, ahí está. Ahí las vi. Sí, Yuli. Eh, aquí era la viernita. Y todo lo subí ahí al, al Facebook. Al Facebook. Hola, hola. Buenas tardes. Estamos trabajando con este lindo proyecto de Silvita. Ahí está Marisa. Guardia. Marisa Delgado. Ah, Marisa Delgado. Marisa Delgado del Perú. Yo, dice, yo aquí estoy, dice, eso. ¿Quiénes van a Ah, ¿quiénes están ahí? Dice, están ahí. A mí me gusta el dulce, ¿no? Pero en un momento en que ya me sé, sí. No, pero aquí sí nos cae mucho este quito Sí. A ella le cae más que a ustedes. Ajá. Bájale un poquito, bájale, suba, no sé. ¿Bájale qué? ¿Muy, muy, muy frío. Sí, muy frío, ah, muy frío. Muy frío, muy. Se está fuerte. congelando a la mujer. Papá. Ahorita se me sueltan las. Papá. Los mocos. Las velas. Ah, Papá. le estás dando de frente mejor, ¿no? Nada. <coughs> le estás dando de frente, porque en realidad es solamente esto. Si sí. lo estás viendo. Está bien. Ya, a ver. Es ya se hacen, le puede dar la vuelta Están haciendo muchas olas, por eso no va a entrar agua No, no, así es Mira, mira, mira Como dice Silvia, como dice Silvia creo que nosotros lo vamos a hacer en un 2x3 ¿eh? Esto puede ser para varios días, pero lo podemos hacer en un 2x3 Ajá. Ya De todas maneras Gracias Gracias Ah, Maca, quiere beso francés el... Ya se habrá ido el... <risa> Ya me inscribí, dice listo <risa> A Lula Ya está inscrita la Lula En, en su festival de flores de, de verano Sí, solamente hay 35 kits Por si acaso ¿eh? <risa> solo 35 yo creo que ya se agotaron bueno, estábamos en 15 de la mañana y eso que publiqué he publicado como hace dos horas así que estén atentas ven, sigue mandándome la misma los comprobantes no se olviden que también están listas las inscripciones de las chicas. No, primero se pinta principial. y después se arma. ¿Quién dice? ¿Quién? Este. Margarita dice mejor hubiera sido armarlo y después pintarlo. No, no, no. no. Primero se pinta. Sí. Y después se arma. Ahí en el librito de las instrucciones dice. Uy, acá hay otro, mira. Uy, acá hay otro, ¿ves? Sí, Margarita, es mejor eh, pintar las piezas primero. Claro, porque después solamente ensamblas y ya, y ya está pintadito. Pero te imaginas si tienes que, por ejemplo, lo ensamblas y hay cosas tan chiquititas que tienes que ir pintando por color. Claro, se te pinta lo que es blanco, se te va a pintar dorado. Sí, o sí. Mm -hmm. sí. es mejor así. Uno, lo que pasa es que ustedes ahorita lo ven lento porque estamos pintando con ustedes. Hemos podido presentarnos con, con las piezas ya pintadas, pero queríamos el chisme, estar con ustedes al chisme chismear contar las novedades mientras que vamos trabajando ya si no lo terminamos después no, de hecho no lo vamos a no. terminar porque la cari quiere ponerle sus flores yo voy a ponerle las flores y eso voy a trabajarlo después pero va a quedar lindo ¿ah? ¿eh? yo creo que ahorita lo vamos a poder armar, yo entonces. creo también que vamos a poder armarlo pero decorarlo yo creo que ya no. Lo decoramos otro día. Y además yo me voy a la playa, te cuento. Acá se va a quedar con mi camión. Me va a quedar con su... Vamos a ver cómo se corta. Con su perrija. Con mi perrija. Y la cele cuando llega el domingo. El domingo tempranito a la uy, se muere por su perra. ¿no? Lo primero que va a hacer. Es ir y va a, a, ver... a estar solita acá? Sí. Y todo, casi todo el año pasado se quedó acá porque no es que tenía sus clases de, de su pastoral no le gusta mucho la playa ah, no. además no tiene amigos como como paloma, como paloma. Y es que cuando compramos esa casa el Celestia estaba grande ya. ya no se hizo de amigos no así, se hizo de amigos tan rápido, tan rápido. ya ahora sí. a ver, a ver. Ay, sí, qué chévere. Me gusta, me gusta. La ¿Esa ya de... es la segunda? Sí. No, no, de esta es este no, la primera. No. Oh, este no. sí. Esta es la segunda. Este me es falta segunda. Este es uh -huh. Como les digo, ahorita lo que van a ver es que estamos pinta y pinta y pinte. Sobre todo porque estamos dándole dos pasadas. Silvita ¿no? dice que te mandó un video al WhatsApp. Oh, ¿no me mandó un video al WhatsApp. Al whatsapp A ver, a ver Vamos a ver Lo que nos han mandado No algo Estamos haciendo mal Debe ¿no? oh. <risa> decir Estas burras Que están haciendo <risa> Yo le voy a mandar Un video Ay, Dios mío. Chicas por favor Quienes me están Mandando las fotos Del eh, Del taller Por favor A Vilmita Ya Ay muchas gracias Kat Mándale a Vilmita No te olvides Para que te ayude Al, al ingreso Todas las que me están mandando, por favor, este donde, donde Vilmita, ¿ya? A ver, ¿No? vamos a ver, ¿ya? La torre del tiempo. A ver. Para burras. Para <risa> burras, Explicado Ah, para no, burras. Sí. sí lo he visto, sí lo he visto. Este es un videito de. Ah, de cómo ya está armado. De cómo eh. está armado, mira. Ay, pero te voy a bajarlo un poquito. Ahí está. No que no quiero que se vea. Mira, mira, mira por dentro. Mira ah, sí están pintados los muebles, ¿viste? Sí, están pintados los muebles. Mira, por, le por dentro hay luz, mira. Mira qué lindo. Sino que nosotros no lo vamos a hacer con esos colores. Silvita, ¿este es el que has hecho tú? ¿O quién, quién lo ha hecho? Vamos a volver a ponerlo, ¿ya? Ahí está, mira. Miren, miren qué bonito. Ahí arriba se ponen los meses. Enero, febrero, marzo. Miren los animalitos, la fecha, el pastito está por abajo, ya, los muebles por dentro pintados, ojo, mira, mira, mira las ventanas que estamos pintando, mira, me encanta, súper lindo, solamente que nosotros lo vamos a hacer bien shabby y obviamente le voy a poner mis flores, ¿no? Va a quedar hermosito. Sí, sí lo había visto Silvita. Gracias por mandarme. Ella lo hizo, dice. Ella lo ha hecho, hermoso. Me encantó. Ah, ese es uno de los que ella ha hecho, dice. Ahí está Silvita. ¿Cuántos días te demoraste, Silvita, en hacerlo? A ver, que nos cuente cuántos días. Y si lo hiciste solita. Nos debe haber hecho, como dice ella, en familia, ¿no? Yo he preparado tres de diferentes colores y texturas. Ah, mira. Sí, uno, tres. ¿De qué uno? Tres he preparado, chicas. Sí, bien bonito está. Puedes hacerlo de los colores que tú desees. Claro, aquí ya depende de nuestra imaginación y creatividad Lo hizo solita, dice Ah, mira, solita Y también pintaste tus piecitas antes, ¿no, Silvi? Claro, es la única forma Porque de, de la otra forma sería... Me tomó 12 horas cada uno Ah, mira Pero a nosotras que nos gusta esto Y tenemos bastante paciencia Porque las escraperas se, se caracterizan en tener paciencia esto pues es o sea, que viene bien fuerte el aire si sí. ahorita lo voy a apagar dile el macho center que el lo macho ya me está dando frío no lo que puedo hacer es poner más tiempo más 22 y 23 ahí debería ya estar tilis mira a mí me huele hasta los pelos chupa chupo bastante este, pintura ¿eh? mira, ¿La ¿has visto? Sí. pero queda lindo primero se pintan las piezas, estamos bien claro, estamos bien sí. Nosotros decíamos, nos has mandado un video felizmente <ríe> que felizmente que no, felizmente sí. que no, no somos como, el, como somos en la cocina <ríe> Cuéntenles, cuéntenles nuestra Cuéntale bueno, nuestra cena. Nuestra aventura culinaria. De nuestra cena. De nuestra cena de año nuevo. Nosotras lo único que teníamos que hacer era las ensaladas. Porque nuestros espositos se encargaron del chanchito al cilindro que les salió muy bueno. Ya, Entonces nosotros lo único que íbamos a hacer era ensaladas. Entonces estábamos súper relajados. Y vamos a hacer una ensalada de, no, hemos hecho una ensalada de fideos con ese que se, se mezcla jamoncito. Ese le íbamos a poner, que le íbamos a poner a pasas, pecanas, le íbamos a poner jamón, ¿no? Y luego la otra que era de papa con piña, con manzana y también con fruta seca, ¿no? Entonces ya bien felices nosotras. Ah, huevo le vamos a poner. O sea, ahí vamos a hacer una salada y una dulce. Entonces, como yo no soy nada experta en la cocina, todo, todo hace aquí mi mamá. Y Cari y igual, todo le hacen. Este, pero nos, nos defendemos. Nosotras hemos hecho nuestras ensaladas. Hemos ancochado la papa junto con el huevo. ¿Y cómo creen que salió el huevo? Adivinen cómo creen que salió el huevo. A ver, ¿quién adivina? Si se sancocha, la papa con el huevo. Jaja, dice. Luego se arma por partes para poder poner las luces y el mobiliario. Primero se usan las, se pintan las piezas. Ya sé qué hacer, pero no me digan que entre a la cocina. Ya sé, yo sé hacer belleza. Ah, igual, Silvita dice, yo sé hacer bellezas, pero no me digan que entre a la cocina. Negro y... <risa> Lleno de tierra quedó el huevo. Lleno de tierra quedó. Sí. <risa> y espérense que ahí no queda la cosa. Como habíamos puesto el tallarín, el fideo ese. De colores, el, el tornillito de, de colores. El tornillito de colores. hoy voy a apagar esta vaina. Porque nos va a hacer daño. Este.. Lo habíamos angochado todo perfecto. Y, y lo dejamos escurriendo el fideo. <risa> en es un escurridor así así circular, ¿no? Así como bombita, ¿no? ¿Y qué creen que pasó? <risa> Cuando lo fuimos a sacar el fideo. <risa> Pobre huevo, eso. <risa> No, el huevo se sancochón. Llegamos a usar el huevo, pero estaba un poquito negrito. ¿Qué tal? <risa> pero nosotros no somos racistas. No somos racistas, por eso es que estábamos contentas con sí. el huevo negro. <risa> el mobiliario se pinta, sí. Vamos a pintarlo. Vamos a pintar el mobiliario. De todas maneras vamos a pintar el mobiliario también. Obviamente los muebles tienen que ser dorados. ¿Qué dices? Se pegó, sí, parecía una gelatina. Lo, En realidad lo desmoldamos, porque se hizo en forma de gelatina. Era una gelatina, era una masa de gelatina los fideos. Pero los fideos toman bien. Lo que pasa es que lo habíamos dejado ahí nomás. Eh. Y llega Kiki y dice, ¿qué le pasó a estos fideos? <risa> y nosotros dijimos, es, es una nueva ensalada, es en forma de, de gelatina. Dijo, puta madre, cómo extraño a mi suegra, ni una ensalada pueden hacer. Y nosotras yo me orinaba de risa, me orinaba de la risa de los poros. Ya está. De ver el que primero vimos el huevo y después los pideos, todos gelatina. Sí, se pegó todo fue chiste fue chiste chiste se pegó todo pero comimos rico cocinaron mucho los fideos sí aparte que los cocinamos mucho o sea no le echamos el agua al final y el aceitito para que no se peguen uh -huh. tampoco no los pusimos aceitito para que no se pero peguen. los baños los baños florales quedaron oye los baños más importante lo más importante uh -huh. lo los baños florales quedaron excelentes ahí sí no fallamos hemos fallado en todo menos en los baños de florecimiento claro, es lo, más no importante. lo de nosotros de nosotras. porque la comida para qué la comida la comida no, no era tan importante Salió bien el chancho y suficiente. ¿verdad? Pero se comieron nuestra ensalada, ¿no? Sí, igual se comieron la ensalada. estaba rica. No, no rica. Ella me decía, tómale foto para mandarle a la Mili. <risa> la Mili Orrego que es una experta en ensaladas, te manda los audios diciendo que mira, puedes hacer la ensalada de arrugula, arrugula como decía. <risa> Con o hondos con sí, no, un queso cabra con un queso azul con brochuto, ah, suma todo lo que nos decía y nosotros nos reíamos sí, sí, sí, sí ya, vamos ¿Sí? ya está ya está a ver o sea, sirvieron los fideos en tajas <risa> Pero qué rápida es la, la Isabel, ¿no? Isabel, qué rápida es. Sí, servimos los fideos en tajadas. Los servimos de postre como gelatina. Como gelatina. Gelatina de colores, ¿qué más? ¿Qué más querían? Gelatina de colores. Hasta postre le hicimos. Claro. Oye, miren, no teníamos, no habíamos comprado, este, ¿cómo se llama? Ningún adorno. ¿Sí o no? Nada habíamos comprado. Estábamos tiradas en la playa y ellos se fueron a comprar las cosas que faltaban y nos olvidamos de decirles que traigan eh, adornos de no sazón sí tenemos porque quedó bien rica sí quedó buenas y lo solucionamos en un ratito y pusimos globos sacamos no sé de dónde sacamos pusimos bien linda nuestra mesa quedó hermosa nuestra mesa ahorita les voy a mostrar una foto y nuestra, nuestra comida estuvo espectacular hoy la Cari encontró dos globos bien bonitos Ay, ah, sí Dorado Cuéntame. Encontré unos globos dorados del año pasado Bien lindos Unas sí. estrellas No, corazones era. O corazón Y la Cari me dice Anda, busca con qué ponerle ahí 2022 Y yo, ya No había nada, pues No había plumón, nada Yo dije, ya le voy a... Este, con un esmalte de uña rojo y agarré el globo y le iba a poner 2022 y después de que escribí los dos globos me di cuenta de que había escrito 2002 2002 había puesto imagínense 2002 malogró los globos se me ha los globos pero también me dio un ataque de risa Ay. Pero salió rico No, no quisieron Yo había llevado de los otros globos Y los hombres no quisieron usar esos globos en, en, en la casa del costado Usaron esos globos Sí, no quisieron Ya Ahorita les voy a enseñar Qué bonita quedó nuestra mesa Ahorita les voy a enseñar Qué linda quedó nuestra mesa nada que envidiarle la mesa de la de la mili era milagros horreo, horreo. ahorita les enseño ya para que vean qué chévere quedó la mesa ¿Qué dice? todo entra por los ojos ya ahorita les voy a enseñar qué bonita quedaron las ahorita les enseño linda quedó nuestra mesa yo lo he publicado ya a ver Me voy a bajar a ahí está miren qué bonita quedó nuestra mesa en la playa ahí está miren este es el globo que ella puso 2022 pero se había equivocado y había puesto 2002 había puesto 2002 en este globo de acá que encontramos. ¿Ven? Ah, pero miren qué bonita quedó nuestra mesa. Miren, ¿eh? ah, un mes no quedó hermosita. Ahí están nuestras ensaladas. Por favor. como van a decir que no? Nosotras... Miren, miren mi servilleta con mi eh, caballito de mar. vamos en la playa. Ahí están los chicos disfrutando. Miren. Ya, ahí está todo. Acá estamos todos. Acá estamos toda la familia, está la familia de la Cari y mi familia está por acá ¿mi suegro qué hacía? Pues, no? yo no sé qué hacía tu hija decía, ven aquí que esa no es tu familia sí. <risa> acá está mi paloma esta es mi paloma con su amiguita ahí está están en la playa y acá estoy yo con mi familia y acá estamos con la Cari celebrando, bien peli, bien rojas, mira estamos sí. bien rojas Ah, ese es nuestro año nuevo que hemos pasado. Hemos pasado un año nuevo bien, bien chévere, bien bonito. Ya, a ver, pásame el, a ver el, para ver el manual. Ver el, manual. manual. el manual, el manual, el manual. ¿Qué hace la Mabel? ¿Está en vivo en la Mabel? Ah, no, no está en vivo. Ha estado en vivo hace una hora. A ver, vamos a ver si están ahí las chicas. Primero se arma el pedestal. Sí, debe ser primero el pedestal. Dice Ceci que nos va a invitar una ensalada de ar arugula con prosciutto. Prosciutto. Les está mostrando las fotos decentes, dice Lula. <risa> estamos, de verdad, estamos mostrando las fotos decentes. ¿Cómo vamos a mostrar fotos, fotos maloradas. No podemos mostrar fotos malogradas. Muy bien, mientras Cari va revisando qué nos falta, yo voy a pasarle una vez más, ya le paso así nomás sin, sin miedo al éxito, para no demorarnos mucho. Acuérdense que esto es como un rompecabezas, entonces lo vamos a poder sacar. Esto le falta su segundo toque. Hemos mostrado las fotos decentes Pues Lula, ¿cómo vamos a, a mostrar las otras? ¿Cómo vas a hacer esto? Ustedes son bien piquis, qué lindo es la amistad Bueno, nosotras en realidad, los niños Son de la misma promoción, ¿ah? ¿eh? O sea del mismo colegio de la misma promoción no les ha tocado hasta ahora juntos pero los chocolatean cada año los chocolatean cada año los chocolatean pero nosotras nos hemos hecho amigas en el colegio de nuestros hijos después yo me enteré que cari hacía scrap y ella también pero no nos hemos conocido por el scrap ya este ya tiene dos dos veces dos veces y aquí se nota cuál es el derecho cuál es el revés, ¿eh? Ya. Vamos a dejar que se seque, ¿ya? Vamos a dejar que se seque. Vamos a despegar porque no va a ser que se pegue. Ya. ¿Ya podemos ir armando? ¿O falta pintar algo? No, yo no. Ah, pero la... Eh, ah, el, falta el... ¿No le vamos a pintar eh, los ladrillitos? Ah, sí, faltan los ladrillitos. Vamos no, a pintar los, los, los ladrillos, Hay ¿no? que pegar los ladrillos. O sea, pintarlo uh -huh. ¿De qué color quieres pintarlo? Un rosadito, ¿no? Un rosado puede ser, ¿no? Yo voy a echarle un poquito más a este acá Para que quede bien, bien doradito ¿no? Así que, en realidad, nuestros hijos nos juntaron No tanto el scrap Y después ya nos dimos cuenta que nosotros hacíamos scrap Y ahí está esto seca al toque, ah ¿eh? Ay las piquis, piquis Les está mostrando la... Um, ah ya, estoy leyendo Este no entiendo muy bien, mira, dice Peguen las texturas C7, C8, C9 y C10 sobre estos. sus piezas respectivas Es que estos tienen textura Hay que cortar todo lo que no, dice No, y después textura. dice peguen las piezas C7, C8, C9 sobre el muro de la torre como se muestra Ahí la C7, la C8, la C9 y la C10. Estas son tiras que son estas tiritas que están acá, ¿La acá? ¿Ves? Esas de ahí. Mm. Uh -huh. Entonces también ya. tiene uh -huh. que ser dorado, ¿Sabes? Ah, sí. O, sí. o dorado o puedes ponerlo a... No, porque las tiras son doradas y estas son las tiras que... Esto es lo que atraviesa esto. Claro, dorado o así. No, me gusta dorado. O ¿Sabes que si a mí me dices dorado? Es dorado. Uy, tenemos un montón de cosas en común. Yo soy, yo, este, yo soy chilena. Y una vez la Cari me cuenta de que ella tenía unos amigos chilenos cuando vivió en Arequipa hace muchos años. Sí. Y nunca me nombró, eh, me dijo el nombre de sus amigos, sino que yo tengo unas amigos me decía ah sí, sí, me enseñaron a cocinar, que esto, que esto otro, y bla, bla, bla. Sí. Y después, ya pasaron el tiempo, nos sacamos unas fotos juntas, las subimos al Facebook sí. Y un amigo, este amigo de la Cari, le escribe ¿Qué hace ese par de locas juntas? Sí. Y el amigo de la Cari, es uno de los mejores amigos de mi papá sí. O sea, realmente, sí teníamos cosas en común él, él estuvo hasta mi matrimonio, todos son súper, súper amigos. Y era el chico de que yo les contaba cuando. Sí. Y nos enteramos porque él nos comentó, ¿qué hace ese par de locas? De locas, no me imagino ese par de locas, decía. Oye, mira qué bonito brilla, mira, mira qué bonito brilla el dorado. Nunca se peleen, ¿no? puso... <risa> Nunca se peleen, porque sería terrible eso. No puse. Qué miedo. De miedo. Ya, a ver, ¿dónde son las torres? No, primero se arma el piso. Armamos el piso. Sí. ya. Ver. Hay que juntar esto, mira. Dejamos por acá. Esto, y esto y ya estoy en las pintadas. Ya, ya, dime qué cosa necesitamos. Eh, pegue tres piezas de la plancha E4 y B10 hasta tener 10 y dos piezas. Ah, se pegan para que queden B, gruesas. B, E4, E4, E4 y B10. Este es E1, E2, E3. Ese pues, B10... Ah, este de acá. Estas son. Ya, de la B10 tienen que quedar... ...y dos piezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de la E4. ¿E4 cuál es? Bueno, lo que pasa es que como las hemos sacado... Pero no, mira, pues, si pero te das casi cuenta se todas son igualitas, mira. No. <risa> sí, mira, mira, mira, mira. C3. La E4. Yo creo que son estas. Mira, ahí te das cuenta, ¿ves? ¿Viste? Solamente que hay que cortarlas así. Hola, Silvita. Ya. ¿Ya? Estas son. De estas hay que pegar. 4, 3, 3. pegue tres piezas de la plancha E4 y B10. Estas tienen unas cositas que no tienen estas. Sí. A ver. Estas son, estas son. No son esas, ¿ah? ¿eh? No, Porque B10. Esas, sí, pero estas de acá tienen unas cositas, mira, y estas no tienen cositas, ¿lo ves? A ver, si me asegura, esas son de la E4. Estas dice B10, B10. Cajun ahí está, ahí está, mira. Sí, ¿ves? ahí está. Esa es para enganchar seguro la escalera. Sí. Ya, de estas se pegan tres, ¿no? Uno, dos, tres. Deben tener su legado, dice este Margarita Castro. Deben tener su legado. Así es, el destino nos contó cuando se debía. Ni antes ni después. ¿Cuántas dice? Para el pedestal voy a sacar esto porque no voy a decir que nos manche Y ellos parecen papos Siguen dando Uy sí, ahora son súper amigos ellos Súper amigos Y no les ha tocado todavía en el mismo salón. Lo que sí hay que tener un poquito de cuidado porque las piecitas a la hora que se, que se pintan se vuelven más delgaditas, ¿no? Entonces sí hay que tener un poquito de cuidado. Mira, mira mis, mis uñas. Están los ¡Está ponsoras de la fusilera. Sí, esto ya es como un poquito de, como se dice, de paciencia. Ya, yo creo que hasta acá ya nos podemos quedar, ¿no, Cari? Aquí ya nosotras vamos a ponernos a, a pegar y a ensamblar ahorita lo que hemos hecho es pintar Mami. con ustedes pero ya nos vamos esto se pega dice de tres piezas pieza, o sea así ya mi amor ya vamos a ya pega así, a y ver, así. A ver. ya yo te voy a traer espera para que quede gruesito ahorita, a ver si sí, así tiene que quedar gruesito que te voy a bajar acá ahí uh -huh. Pero, el, ¿quién lo va a hacer? El librito va paso a paso, ¿ven? Número uno, pegue tres piezas de la plancha E4 y B10. Hasta tener diez y dos piezas, ¿ven? Ahí les muestra que, que son tres piezas y queda solo uno. Como ir avanzando. Pinte las 10 piezas de E4 y 2 de B10 por ambos lados. Se pegan por ambos lados. Así van paso a paso explicando lo que deben hacer. Así es chicas. Acá nos vamos a quedar porque ya esto como que es un poco rutinario. Y ya de repente volvemos cuando ya estemos ensamblando, ¿no? Podría ser así. Mientras atendemos sí. aquí a los, a los niños que quieren a salir las de la piscina. A las bendiciones. A las bendiciones que quieren salir de la piscina y ya luego volvemos a ver cómo lo vamos ensamblando ya para que ya no se aburran escuchando los gritos de las bendiciones pero la idea es, es juntar así y e ir pegando no ya bueno espero que se hayan divertido un poco hemos estado aquí compartiendo con ustedes mientras que pintábamos sus niños buenas tardes mujeritas preciosas hola Kelly Pinedo los niños deben estar hechos una de verdad, sí, están hechos unos sí viejitos ¿no? Sí, tantas horas en la piscina Sí, ahorita los vamos a atender Y ya de repente volvemos más tardecito eh, Ya para ensamblar ¿Ya? Muy bien ah, hay, que pintarla... no hay que pintar la... No nos olvidemos Hay que pintar el ladrillo El ladrillito, ¿no? Ya, O lo pintamos ahorita con ellas Sí, creo que ahorita pinta el ladrillo Y ya después ensamblamos Ya, entonces hay que pintar el ladrillo Espérate, voy a sacarle la ropa a salvador ¿ya? A ver, anda viendo este el color. Y esto es lo que ha venido eh, para pintar el ladrillo. ¿Quieren todavía que nos quedemos o no? Digan ustedes. Sí. O nos vamos. No, vamos, nos vamos, nos vamos. ¿La Eso nos pasa por no leer el manual, pues ven, porque ahí la silvi dice que primero hay que pegar las tres piezas y después y después este pintar. nosotros primero la hacemos pintar. Listo. Ya, nos vamos a quedar para pintar el... esto, el... Mirenlo, también viene en el, en el kit completo, viene este stencil. Que es en forma de ladrillo. ¿Ven? Está dio frío. Salva. ¿Tú lo tiraste? ¿Tú lo tiraste? ¿Tú lo recoge? ¿Salvas? ¿Tú lo tiraste? ¿Tú lo ¿Tú tiraste? ¿Tú lo ¿Ya qué dice? ¿Lo hacemos? Sí, dicen que sí, ya. ¿Pegamento? ¿Qué pegamento vas a usar? Este... ¿Cuál usamos? El... El Taki, Y ahí está. ¿Quieren, quieren que, se, que nos quedemos o no? Oye, eso murieron. No, sigan, dice. Ah, sigan. Ya, ah, ya. Seguimos. Mira. A ver, ahí. Pero, ¿vas a hacerle o no vas a hacerle Sí, esto? hay que hacerlo. Ya. Eh, Puede ser con este. Ya. Con un rosadito suavecito. Es recontra suave. Miren. Es súper suave. Es que ese es un Oxide, si no me equivoco. ¿Ves? Un Oxide Spoon Sugar. Es uno de los más suavecitos en rosadito. O oh, puede es... ser... ¿Este tiene brillo? No, no tiene brillo. ya No es ni nacarado. Si quieres en ¿no? Pero mate, lo que, pasa es que Pinta harto cuando es Oxide, acuérdate. Ya. Si quieres este, o si no, también puede ser este. No digo esto nos va a demorar un montón esto no lo hagamos con ellas. No pues. El otro. Lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Ya. Puede ser. Este también. Ocho. Este también pinta bien bonito. Sí. Vamos a dejarlos este. acá y hacemos con ellas el. A ver saca esto. Ya, pero primero le, pon le ponemos base, ¿no? Este. ¿Cómo se llama? Pasta. Ah, sí, claro Mezclamos la pasta con la tinta Sí De una vez se mezcla pues la pasta y la tinta Sí, de una vez mezclamos la pasta y la tinta Ya, ¿quieren estar con nosotros entonces? Si quieren seguimos Ya eh, Acá había Un pañito Acá creo que hay Para dejarlo Textura, ya. pasta es de textura y puede ser esa pasta, esa es transparente o puede ser la moldicol, esta, esta, esta moldicol, moldi hay moldicol, también moldicol, en realidad lo que ustedes tengan, ¿no? Vamos a limpiar un poquito acá, ya, echo un poco de pasta acá. ¿Sí? Eh, Uh, uh, uh, uh. Ese es el doradito Ahí también había Ahí acá este Sí, quédense, dice Quédense Ya, vamos a hacer Está, Por si acaso estamos en vivo En vivo, en directo A todo color Papá. Salvador siempre reno a ver, echa un poquito acá y vemos la mezcla de este. Y, y podemos ponerle otra de este. esto. Puede son... ser dos. En... Ajá, puede ser dos. Como para que sea uno bien y Queremos luego... que quede así bien... Como... Bien, bien, bien suavecito el color. Y este Acuérdense que, que es Xavi. Un... Ajá. A ver. Ya. Vamos a mezclar, ya. Aquí un poquito. Este como es eh, Oxide, pinta bien ahí me escalo. un poquito más inclusive, ¿no? hola chicas, hola hola Daphne, uy Daphne después de tiempo que no te veo mira, súper suavecito no sé si lo ven con Camila tiene que ser con Camila porque si no, no mira, súper suavecito, ¿no? Ah. Ya aquí, ahora se sí. hasta más tarde Cámbiate. ¿Más? ¡Camila, salte! No, pero déjala si quieres todavía quedarse. ¿Por, ¿sí? ¿Por qué no te sales? Porque Salvador sí si se enfría rápido. Yo te he dicho que Salvador se enfría rápido. No, no estoy, no estoy, no estoy teniendo, estoy si no... Este sí es nacaradito, miren. Este sí tiene nacarado. Ay, parece lado, me dan ganas de comerme. Sí, parece lado, ¿no? A ver acá este. ¿sí? Me, me voy a llevar este ¿eh? sí. me voy a llevar acá. mira mira mira este Ese, mira mira mm, me gustan ambos como sí. para mezclarlos mezclalo mezclalo este le va a dar sabes qué le da va a dar el nacarado lo ves sí. este le va a dar el, el nacarado que queremos saca está lindo los dos Ay, mira, qué está súper es. lindo El color lo tienen que ver Está mezclado con este Es un rosadito ¿El spray en color es este? El spray es este Distress Oxide Sugar Spoon Spoon Sugar Spoon Sugar Water Reactive And I Am Pick -Mick. Me encanta esto. Mira qué bonito quedó, ¿ah? ¿eh? Oye, quedó bien. No bien, sé ¿no? si lo ven. Llegan a ver el color. No, no, no se ve muy bien, ¿no? Pero no, es un color rosadito, súper lindo. Super, súper lindo. Ya. Este queda. Con esto creo que es suficiente, ¿no, cari? Sí. Ya. Supongo. Entonces es una mezcla de este de aquí con este metallic yielding polish yo siempre lo uso para este tipo de y es caradito a mí me encanta esto ya vamos a hacerle entonces las dónde están dónde están hola Fiorella a mí me queda la duda cuál será en la derecha El... este de acá sí, ya lo vi Mira. a ver tú me parece a ver ¿Le quieres poner entero o algunas partes? Yo nomás? creo que algunas partes, ¿no? Se va más bonito. A mí me gustan más. ¿Cómo te gusta más? ¿Entero? A mí me gusta partes, así Por como eso. Que, como aparte. Sí. No que todo tenga. No, no me gusta. Sí, a mí también me gusta así. Espérate, espérate, que te voy a limpiar acá antes que se manche, en donde no queremos que se manche. Ya. También, a la hora que salgas. Me encanta, parece helado de, de fresa. Sí, parece un helado de ese helado de casero. Ese helado casero. Ya no, ya, sí. De ese heladito caserito. Yo ando por Lima y me recibió con temblor, dice Daphne. ¿Qué color es ese spray? Ya le dije este ¿eh? Buenas tardes, Cari. Qué lindo verte. ando en cama fre fregada con la vacuna. Qué dolor. Hola, Cari. Uy, ya te escuché esa voz melodiosa. Hola, Fío, Ay, a mí también me cayó súper mal la vacuna. Hola, oh, Cari. Le cayó. A mí nada. Me, un rato me sentí sí, así como que de caída. Estuve ahí en cama, pero... Pero no me dio fiebre. A mí me dio sueño, todo. me dio un sueño horrible Estuve durmiendo sí, creo sí, que dos días El la chica así uh -huh. no, ¿Tú quieres ponerle oro? No, no te quieras uh -huh. Sí, a mí también me gusta así Por partecitas, nomás. Es que rico se daña, Sí que Sí, está calientita ya, ya, A ver qué tal. Ay, sí, miren qué bonito. Miren, miren, miren, miren el color. Justo el color que queremos. Sí, es un color este. Ya, así es como estamos pintando la torrecita, ya. Me encanta trabajar con estos, estas pastas Anda. Sí, fío, te va a pasar Te va a pasar A mí me pasó en tres días y esto va bien Isabelita, Hola, Yani, ¿cómo están? La cari se cayó como pollo Yo sí como pollo Tanto así que estuvimos en una reunión Yo toda feliz Que un almuerzo bien rico No pude ni disfrutar mi almuerzo Me tuve que ir Me tuvo que recoger a mi esposo de frente a la cama. Sí, estamos en directo. Me voy en directo. Saluda. Hola. Hola tías. Hola. Hola amigas. 18 personas. ¿18 personas hay? Sí. Ahí están. No, 23. Después no sé por qué se pone un número diferente. Uh -huh. Ya, ya, ya. Y después baja la camilla Me encanta el color, Igual está muy lindo. Sí, me encanta el color. Está como fuego sola ¿no? Sí. Yo tengo, yo tengo dos de ladrillo, pero mejor que sea ese mismo, ¿no? Porque no todos son. Ahí está. Ya, todos los vamos a hacer así. A ver. Todos los vamos a hacer así, tal cual. Es el chipboard de, de Silviar, Fiorella. A ver, quiero hacer un. Toma. Límpialo, mejor. ¿Se sí. están preguntando? Sí, sí, es MDF. No es MDF, es el chipboard ese que usa el delgadito de Silviar. ¿Cómo se llama ese material? Este tiene su nombre no sí. y su, su, su es una en forma de ladrillos pero como con enredadera o algo así no sí. pues siempre tienen que limpiarlo un poquito antes de volver a, a pasarle el... a ver. madera balsa ahí está madera yani. balsa yani sacó. Ahí, está. ahí está madera balsa a ver Vamos a poner por acá. Uy, perdón, perdón, perdón. De abajo. Ay, ay, ay. Y en realidad esto no se necesita mucho. Un poquito nomás, solamente que nosotros le hemos. Ahí está, Aquí. sigue Silvita, dice material aglomerado ecológico de color blanco. Ahí está, ves. Tenía que llegar la dueña de la. Ahí está. Sí. Miren el, el color que le hemos, hemos sacado, es hermoso. ¿Saben qué parece mousse? Sí, parece el mousse de cremino. El mousse. El mousse de parece. cremino. Vámonos por, por acá. Me encanta así cuando queda por partes, no todo. Sí, no todos, sí. Bueno, también todo se ve bonito, pero... Todo depende de los gustos, ¿no? De los gustos, pues sí. Porque hay personas que sí les gusta completo. A mí también me gusta así... Por partecitos. Ahí está. Me gusta Sabes que el tichito también le podemos poner este Este color, ¿no? Me gusta Ya, muy bien Aquí ya nos quedamos, ¿no? Porque ya nos ponemos a hacer este Los demás Muy bien ¿Nos vamos? Nos vámonos Nos fuimos Nos fuimos Hola, profesora. Hola, profesoras Ya, chicas Ahora sí nos Vamos y volvemos con el ensamblado de repente más tardecito, ¿ya? No se olviden que ya pueden inscribirse al taller de flores de verano. Solo hay 35 kits. Y para las de principiantes también. Si saben, hay que hay alguna de las chicas que quiera meterse en este mundo loco hermoso del scrap. También vamos a atender a todas las principiantes en febrero. Vamos a hacer el madrinazgo y toda, la, toda la, la morisqueta que hicimos el año pasado, que fue una maravilla. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Ponte más acá para que te vean que vas trabajando. Eh, gracias por acompañarnos y a ver si nos conectamos más tardecito. ¿Ya? Para terminarlo, para ensamblarlo. Un besito. Nos vemos. Me, seca, me separa mi kit de flores. Daphne, escríbele a Vilmita. Oh, porque ya casi ni quedan. Así que corre. Sí, corre porque si no queda corre, corre, corre. Creo que sí todavía quedan. ¿Ya, Daphne? Un besito. Nos vemos más tardecito. Está jugando, creo, ping pong. ¿Quién? Un racket?